Sí, eh, has hecho algo muy interesante que es el tema de optimizar la experiencia del usuario para mejorar la adherencia al tratamiento que creo que es bastante importante sobre todo si se trata del de medicamento. ahora intervendrá Merrichelle que es de meelle Martí que es de farmacia Merrichelle y que además es bloguera y muy activa en redes sociales para explicarnos un poco, el tema eh, del packaging también eh, pensando en, en, en la influencia de internet y en, en el hecho de que ella dispone de una farmacia en Andorra que hay productos de toda Europa, eh, Meritxey conocidos. ¿No te escuchamos, Meritxey? ¿Estás silenciada? ¿No? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, perdonad. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con vosotros dos que habéis hablado desde luego la, la importancia de que sea todo muy visual que todo sea muy bonito y que sea muy farmacéutico. Yo creo que una de las cosas que hemos de ver es que la farmacia está cogiendo mucho campo a la perfumería. ¿Vale? La, hasta ahora eh, la farmacia se dedicaba a la venta de los fármacos y la perfumería o, o lo, la cosmética está mucho más, mucho más de lado y estamos captando una nueva clientela, que además es una clientela más joven, pero mucho más experta. O sea, al cliente no le vamos a engañar. Entonces sí que es muy importante lo visual, pero también tenemos una ventaja que, no, no sé, hay, hay farmacias que tienen mucho el autoservicio, pero yo creo que una de las claves de la farmacia es la dispensación. Entonces, cuando la facilidad que tenemos en la farmacia de aconsejar el producto, que esté todo súper bien colocado, pero de poderlo aconsejar, nos va, no vamos a necesitar yo tanta visual, todo tan bonito, porque estábamos hasta el farmacéutico de TAS al final. Yo creo que es lo que eh, quiere, quiere el consumidor que nos viene a la farmacia y busca el consejo. Si no, porque ¿para qué va a venir a la farmacia si, si puede estar en un supermercado, lo coge y lo pone? O sea, hemos perdido la exclusividad. Ya no tenemos la exclusividad de que este cosmético solo se vende en farmacia. Por desgracia, todo se vende en todos lados. Y si no. Luego, por otro lado, a mí me parece, por ejemplo, yo como personal, ¿cómo querría, cómo querría un packaging, ¿sí? ¿Vale? Yo quiero cajas, yo entiendo que las cajas no son sostenibles, pero sí yo quiero cajas porque es que yo tengo la farmacia y como le pasa a muchas farmacias, llena a tope de cosas. Si lo tengo el típico bote con un con un, una botella tal cual, otros redondo de cristal, otros no sé qué, a mí me supone un desorden en la farmacia y un, una imagen como de bazar, horrible. En cambio, a mí me lo ponen todo súper ordenado en la casa, muy homogénea. A mí no me gusta el... Estoy hablando en personal mío, ¿eh? No me gusta el multicolorido. O sea, yo no necesito estar en un supermercado que la gente pase por allá y diga, oh, ¿cuántos colorines? No. Estoy yo detrás y lo que quiero dar es una imagen de producto de calidad. O sea, yo realmente no necesito tener 25.000 colores en la caja y 25.000 de esto. Yo quiero que tenga un, una, una imagen de seriedad y que el producto sea lo bueno de dentro la persona que me va a venir que pueda ver en la caja estén todos los distintivos, evidentemente que esté lo del cruelty free, que todo esto, que esté la caducidad, que esté el modo de uso, yo sí lo necesito, porque realmente nos va a diferenciar esto, que sobre todo la caducidad, porque hay muchos cosméticos que no llevan caducidad, esto yo creo que nos diferencia mucho del otro tipo de, de sector que puedes encontrar en el supermercado, en las grandes superficies que venden de todo hoy en día, para pues mí es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, sí que opto por el cristal. Yo sé los serums, los cosméticos buenos, porque realmente cuando tú compras un, un cosmético, la parte sensorial me parece súper importante. Como te dieron una cosa muy reciclable, muy bonito, todo muy de cartón, todo muy así. Pero yo, si tengo un, un target de, de lujo, voy a ver y voy a decir: bueno, a ver, todo esto es muy chulo, pero esto va a venir bien para mí. Y entonces. Cuando tú compras un cosmético, lo primero que haces, te lo pones. Y realmente el efecto del cosmético no lo ves hasta un tiempo. Si tú, el cosmético, ya de entrada, te han vendido esto, pero tiene un packaging un poco... set, y que todo es muy reciclado, pero yo no sé, no, yo probablemente lo voy a abandonar. Voy a decir, creo que esto no me hace nada mal a mí, esto no es para mí, y lo abandono. Entonces yo creo que el farmacéutico estando detrás, lo que ha de expresar es confianza y calidad del producto. Más que colorines. Y luego también me parece muy importante es en el concepto de las redes sociales, que las redes sociales están siendo muy fuertes en el e-commerce. Entonces creo que es tan importante el packaging como la historia que explica el producto. O sea, eh, el packaging ha de ir ligado. Hay, por ejemplo, hay unas marcas en Estados Unidos, hay, no sé si habéis visto, es un boom que ha sacado unos cosméticos que son de colores, pero muy monocromos. No son de 25.000 colores, son muy monocromos. Han puesto un muñequito que es el que va sonriendo y este muñequito es el que está explicando las historias. Entonces, es súper identificativo que la persona cuando lo va a comprar eh, ya se acordará porque sólo ha visto 25.000 redes sociales porque es lo que decimos, el storytelling este que te da el mismo packaging, la misma imagen del, del producto. Me parece súper importante. Me parece muy importante también que no, nos acorde, que no nos olvidemos de que hay mucha gente que va de viaje. Y hay pacas que no se pueden dar. O sea, me parece muy práctico eh, un body milk en una bolsa que se va a quedar plegadita y va a estar dentro de un neceser perfectamente. Como le metamos un bote redondo, precioso, como una pompa, como habéis dicho, que, que probablemente no irá, se va a abrir y de esto, esto no te lo llevas de viaje. Yo creo que hay mucha la gente se está moviendo mucho y la gente está buscando mucho de esto. Sí que están buscando los packs. Las, eh, me parece una muy buena alternativa que las laboratorios fabriquen un tamaño y un tamaño más de viaje. Esto me parece súper buena alternativa. Y luego, eh, sobre todo, veo mucha, mucha tendencia en todo lo personalizado. O sea, lo de por qué no vamos a poner eh, una edición limitada hecho por un artista porque yo creo que los millennials están buscando mucho unirse mucho con el arte con eh, eh, muy personalizado que sea que que te identifiques mucho con el producto entonces hay que mirar mucho bueno esto los expertos ya lo sabéis y esto es mi opinión personal en cuanto a mí a la venta que me gustan las cosas muy ordenadas y si no están muy ordenadas precintadas el airless sobre todo me parece mm, fundamental me gusta mucho el airless pero ojo, un airless que luego lo podamos abrir. Porque a mí me decepciona mucho y le decepciona a muchos clientes que tenemos un airless buenísimo, pero que te das la sensación de que es que te ha quedado la mitad del producto en el, en el bote. Entonces, si este airless es fantástico, pero te queda. Esto también lo vas a rechazar porque a veces, oye, es que es que he comprado una cosa y a la mitad ya lo tengo que tirar. Y luego me parece muy buena idea la idea de el reciclado de productos, o sea, no solo el, el rellenado, el auto rellenado o, he visto algunos que están haciendo que te compran los envases. Esto me parece muy bien, idea porque implica mucho al cliente, o sea, yo creo que el cliente se va a unir mucho con, con la marca, decir, ostras, no, es que yo estoy cooperando con esta marca, estoy comprando una cosa y estoy cooperando. Evidentemente, depende del, del target de, de cada persona. Y nosotros, por ejemplo, yo con mi marca lo que he procurado es que sea también todo, todo muy, muy blanco, lo que yo he hecho en, no sé si habéis visto mis productos, y me dicen, ¿por qué lo has esto Porque yo quería, quería que mi producto formara parte de nuestra dieta. Y entonces, a mí yo quería un producto que igual, en la mesa del desayuno ponías el azúcar, el colacao y el colágeno. Entonces, para eso yo tenía que hacer un producto que fuera así. Y que fueran como mis productos, el, el color y el poder de mis productos son el interior, el color está dentro y por fuera es blanco. Entonces, esto es lo que yo he jugado un poquito con, con mis productos. Y yo creo que mi visión, no sé si me he dejado alguna cosa, pero vamos. Es un no, poco... perfecto. Perfecto, Melissa. Muchísimas gracias. Pues, bueno, tú has introducido el tema de la sostenibilidad, que un poco no lo ves asociado al lujo. Pero sí que sí que hay ahora ejemplos de, de lujo sostenible. Supongo que ahora irán surgiendo en el webinar. Eh, ahora hablaremos, hablará Jordi de Jordi Aroní de NG Plastics y un poco eh, nos vas a explicar el tema de la sostenibilidad en packaging, ¿verdad? Así es. Muy bueno, buenos días a todos. Um, yo he venido aquí en el clúster porque hace un año y medio que no hago reuniones y estoy un poco hasta, hasta las narices de hacer cosas online. No, y he decidido por fin ver a mis compañeros del clúster, ¿vale? A lo cual le, les agradezco que me hayan abierto las puertas. Ya estaba un poco ya hasta aquí arriba de, de algunas cositas ¿no? que nos han llevado a la pandemia. A ver, nosotros somos en Energy Plastics, somos unos fabricantes, nosotros inyectamos plástico y una división de las nuestras es hacer tapones para farmacia. Cuando nos propusieron a nosotros hablar sobre packaging farmacéutico, a mí me entraron unas dudas a, al respeto. Y unas dudas porque se está hablando mucho del producto y se está pasando con la sostenibilidad, se está dejando al final del mensaje un poco por encima. Yo cuando hablo de sostenibilidad, nosotros compramos muchas toneladas de plástico y las transformamos en tapones. Entonces, a mí lo que me interesa como fabricante es poder estandarizar al máximo la producción de los tapones. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago un tapón, cuanto menos complicado sea ese tapón, menos plástico y menos complicado, más fácil será para reciclar para el final de la cadena. O sea, yo estoy hablando desde la punta de arriba del todo y la punta del final del todo. Entonces, uno de los problemas que yo me encuentro es que muchas veces se busca esa personalización extrema de un envase y eso nos implica que nosotros no somos capaces de desarrollarlo por unas inversiones iniciales, por unos volúmenes que no compensan la inversión, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Que el cliente acaba comprando un distribuidor que ese distribuidor lo ha importado de, de no sabemos dónde. ¿no? Entonces, tenemos aquí una disparidad de materiales en el mercado, una vez, al final de la cadena, ¿eh? no, no, no entro en, en lo que es la distribución y la venta, ¿eh? pero en la final de la cadena tenemos una línea recta que se han fabricado tapones o botellas, y han acabado todas de muchas formas, de muchos materiales y de muchos colorantes distintos, en un, en un container. ¿Qué pasa con eso? Que es, cada vez es más difícil de reciclar. Entonces, me ha interesado mucho lo que ha dicho Carlas de que cada vez hay más slivers en, el, en la farmacia. Pues eso es fantástico para mí, porque nosotros podemos fabricar tapones estándar y vestirlos, cada cliente lo puede vestir como quiere y eso es una lámina PET, que si se trabajan bien las tintas, pues es 100% reciclable. Y el tapón, yo lo hago blanco, y una botella transparente, y aquí todos los, todos los fabricantes lanzamos menos variedad en el mercado y el cliente, puede con, o sea, el cliente medio, ¿no? el, el de la farmacia, puede conseguir una comunicación de marca que sea apropiada ¿no? con, con su producto. Otro hándicap que, que nos estamos encontrando también son los materiales. Es decir, a mí... Cuando menos materiales y nosotros consigamos trabajar, pues al final será mejor para todos no y sobre todo para el gremio, el gremio de recicladores de Cataluña, ¿no? que es el, con el que colaboramos. Entiendo que si trabajamos todos polietilenos de baja y de alta y trabajamos todos polipropilenos, pues puede ser mucho más fácil al final de la cadena poder llegar a reciclar esos materiales. Entonces... No, no es mi tarea en cuanto a marketing para un producto farmacéutico, pero sí que me gustaría a mí a añadir al debate si ser sostenible o hablar de reciclabilidad de los envases no es estandarizar los envases. Entonces, si podemos estandarizar un envase, lo podemos decorar, como decía Carlas, con un slip, entonces podríamos llegar a decir que un material estándar tiene un valor de sostenibilidad y eso es un valor que creo que habría que, que destacar, ¿de acuerdo? Nosotros fabricamos tapones, la usabilidad... Uno de los problemas que tenemos es la estanqueidad de los tapones y cómo estos, el tamper evident, cuando se rompe ¿no? y puede volver a usarse otra vez. Ese es uno de los temas que estamos trabajando y la reducción de plásticos, en reducir material de plástico con nuevos tapones que pasen, por ejemplo, Ahora hemos pasado un tapón de 6 gramos a un tapón de 3 gramos y medio. O sea, la, la reducción es bastante grande. Y cuanto menos colores, para mí mejor, créanme. O sea que añado yo el punto este de um, sostenibilidad, pero desde el punto de vista del fabricante y del reciclador y cómo podemos doblegar todos esa curva. Gracias, Gracias, <risa> Gracias. Eh, nos falta la visión de Rafael Sánchez de RAFESA, que también están especializados en packaging para perfumería, cosmética y farmacia. Entonces, cuando quiera, Rafael. Perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel, pero no pasa nada. No es la primera que, que pasa. Eh, bueno, pues nosotros desde RAFESA llevamos casi el año que viene, en 2022, hacemos 40 años, eh, desde el principio, pues bueno, lo que, la idea de Rafesa es ofrecer un, un packaging a, a todo tipo de, de cliente, desde la oportunidad de farmacia a grandes firmas. Y siguiendo un poco la, la línea que ha comentado Jordi, eh, sí que eh, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba, porque al final yo he preparado una pequeña presentación que quería compartir, muy sencillita, pero que me, que me sirve, porque hoy en día la, la sostenibilidad es un tema que no podemos dejar, de lado Y sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con, con materiales eh, o nos centramos mucho en, en materiales y nos dejamos de lado un poco el proceso y al final todo tiene que ir de la mano, porque mm, el proceso también es importante y es la manera de decir cómo podemos ser un poquito más sostenible Y ya no se trata solo de, evidentemente… Buscar materiales sostenibles, de materiales reciclados, que se hace de reciclar, sino al final la R más importante es reducir, ser minimalistas. Men al final menos es más. Eh, podemos buscar un vidrio que pueda ser eh, reciclado, eh, más sostenible, con menos eh, uso de, de, de recursos fósiles y demás, pero luego podemos hacer una decoración basada en cuatro tintas. Cuando no sabemos que por cada tinta hay una merma, con lo cual si nos reducimos pues, a dos o incluso una, pues esa merma es menor, con lo cual el gasto energético es mucho menor, vamos a aprovechar más el material. Yo quería aprovechar, uh, a ver si me deja compartir la pantalla, de acuerdo. Bueno, es un poco la presentación... Que os, quería, que os quería compartir. Al final es esto, ¿no? En Rafesa apostamos por la sostenibilidad de nuestra lucha contra el cambio climático. Creemos que el uso responsable de la energía, el uso responsable, el reciclaje y muchos otros actos contribuyen a construir un medio ambiente más sostenible. La selección de materiales para nuestros productos es fundamental para luchar contra el deterioro de nuestro planeta. Nuestros productos están creados con materiales reciclados y reciclables. También asesorando a nuestros clientes de cómo ser más sostenibles con pequeños textos. Eso es un poco lo que, lo que estaba explicando. Quizás pues, reduciendo tintas, siendo más sostenible, más sostenible en esos aspectos. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, porque un poco la Comisión Europea lo que nos está diciendo es que de aquí al 2050 tenemos que tender a las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Y luego también con un tema importante, que el crecimiento económico eh, no está reñido con el uso de recursos y luego que todos estamos implicados, todos absolutamente estamos implicados, desde el primero al último. Y esto es muy importante comentarlo porque el otro día en una reunión decíamos, podemos hacer una campaña impresionante, buscar materiales más sostenibles, pero si no concienciamos al consumidor final y no hace un buen uso... De ese envase, una vez que ha finalizado su uso, es decir, si no lo lleva al punto adecuado de reciclaje, nuestro trabajo ha quedado en nada. Al final, ¿cómo lo hacemos? Pues al final es comer un uso eficiente de los recursos, cambiar de un modelo lineal a un modelo económico circular, pero insisto, divulgando, ofrecer, digamos, al consumidor toda la información, el cómo podemos ser más sostenibles. Participando en el restauración de la biodiversidad. Está muy bien el hecho, y lo vemos en, en nuestro día a día, compramos un billete de avión y hay un cheque de decir, bueno, tu consumo de CO2 a la atmósfera, ser tanto, lo sustituimos o plantamos tres árboles, no cuatro, bueno, está muy bien, pero al final si reducimos es mucho mejor, que es esto, reducir la contaminación. Nosotros, como hecho fundamental y con, con ánimos de, de estar pendientes, pues en este año 2021 nos hemos certificado también con la ISO 14001. Uno de los puntos que trata la norma, y aunque nos pueda parecer, se es que tiene que convertir en una herramienta de trabajo, pero lo que habla principalmente es la divulgación, la divulgación de la sostenibilidad. O sea, es una cosa que nosotros, desde Rafesa, intentamos eh, con nuestros clientes y también con nuestros colaboradores pues intentar de hacer un, un packaging mucho más sostenible. Aquí os dijo pues empresas que confían en nosotros, es una pequeña representación, pero lo que digo, yo creo que es el tema del packaging sostenible, no lo podemos centrar en, en empresas pequeñas, o sea, al final todos, desde la oficina de farmacia hasta los grandes fabricantes, eh, creo que podemos hacer mucho. Yo creo que hay cosas para comentar en la mesa redonda y me ha apuntado mucho, pero sobre todo estoy muy de acuerdo con Jordi, también con lo que decía Merichel, no, no descartar el, la caja, porque ella lo, lo necesita. Y estoy de acuerdo en un tema de orden, pero se pueden buscar soluciones mucho más, más sostenibles y que, no, y que no esté reñido, ¿no? O José que hablaba de las letras pequeñas. Bueno, ahora Sandra, yo creo que en la mesa redonda podremos hablar, pero hay soluciones sostenibles, pero que pueden. Que pueden cubrir estas necesidades. Daniel, y muchas gracias. Y para iniciar esta mesa redonda, también había comentado Merichel el tema del aire, que sé que, que vosotros también domináis. El aprovechamiento al 100% del producto, ¿podrías un poco ver qué soluciones hay? Por supuesto, el aire es un producto muy novedoso y que lleva ya años, eh, pero siempre va mejorando. Hay diferentes tipos de airless. Yo Está el airless que decía que se podía abrir y demás. El iglesia eh, también pierde un poco la propiedad de cuando se abre, porque si no, eh, ese preservar el producto del contacto con el aire lo, lo perdemos. Sí que es verdad que hay productos airless que van en una bolsa y ese muchas veces vemos que la bolsa se va agotando, pero no todo el producto. Nosotros este sistema no, no lo comercializamos. Nosotros siempre nos hemos enfocado más al tipo de ailes que, que el dispensador es inviolable y que además lleva pistón. Lo que conseguimos con el émbolo es que sí que se consigue el aprovechamiento al 100% del producto. Aquí también es un tema importante que es saber envasar. Muchas veces nos encontramos aires con bombas que no son suficientemente potentes o con densidades que no están adaptadas. Todo esto siempre... Antes de ponerlo en marcha hay que mirarlo, porque siempre puede provocar una pequeña bolsa de aire, que es lo que nos provoca que deje de funcionar, que el producto no se agote, etcétera, etcétera. Es un producto complejo, pero que si se hace bien, la verdad es que aprovecha muy bien el producto. Y, Carlas, en relación al tema de, del ecodiseño… Has comentado algunas medidas sostenibles y diseño, pero podrías profundizar un poco más sobre este tema? ¿Sobre el tema? Perdona, que no he escuchado desde el principio. De ecodiseño, ¿estáis aplicando, os piden los clientes que apliquéis medidas de ecodiseño sí. cuando diseñáis un producto? Sí, mira, te agradezco la pregunta porque quería hacer un poco de, de, de hincapié en algunas cosas que han dicho muchos de los compañeros. A nivel de ecodiseño... Mmm, y perdonar la expresión a todo el mundo cuando se sientan eh, delante de un briefing con una primera propuesta, todo el mundo se le irá en la boca, ¿no? De ser sostenible, ser solidario, ser, eh, pero realmente eh, trabajar eh, sin mermas con materiales 100% reciclables, con tintas con base de agua, con tal es más caro. Como norma general suele suceder que Empiezas con un briefing de máximos, vamos a ser sostenibles, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos y cuando llega el, el budget, cuando llega el presupuesto de producción, hostia, hay ahí un susto, ¿vale? Si dices, bueno, pues uh, <risa> um, si mata usos polares tampoco pasa nada. <risa> Intento hacer esto un poco lúdico porque realmente hay una parte de... de, de de enseñanza, ¿no? Siempre nos dicen que el diseñador tiene que enseñar al cliente, de, de explicar muy bien. Eh, al final, el cliente debe confiar en el diseñador, igual que nosotros confiamos en el farmacéutico, porque eso es lo prescriptor. El diseñador es el prescriptor de un nuevo proyecto hacia, en este caso, una farmacéutica. Cuando un diseñador se le, se le encarga un proyecto, eh, Entiendo que haya ciertas resistencias desde departamentos de marketing o desde departamentos de compras, pero les pido que de, deberían dejar asesorarse, escuchar, porque al final nosotros sabemos tanto del diseño como de marketing, como de el, eh, las opciones de compras reales que tiene nuestro shopper en el, en el retail y también sabemos de los, de los procesos productivos. Cómo podemos coger, lo que comentaba Daniel, eh, pues mermas en el airless o cómo imprimir, ¿sabes? Y esto al final también es ecodiseño, porque eh, el otro día comentaba un compañero en la previa que tuvimos, transportar cartón, o lo que decía José Ibáñez, que muchas veces tenemos un packaging uh, que es perfecto, que eso sé qué, pero luego nos mandan un PLV gigante, que pesa cero, lo estamos transportando. Es un poco la, la paradoja que estamos viviendo todo el mundo hoy en día, ¿no? Todo el mundo quiere ser... Eh, vegano, estar healthy, estar bien, no sé qué, y quieres comer un plátano pero lo pides por Amazon y te lo trae un tío en moto. Es que al final a veces, muchas veces, nosotros mismos se nos generan paradigmas que no somos conscientes porque estamos en una sociedad de consumo tan bestia donde recibimos tantos inputs y, y, y siendo muy sinceros pienso que es muy, muy, muy, muy difícil Erradicar de un plumazo todo el tema este que hemos generado durante tantos años. Tenemos que concienciar a la sociedad, tenemos que concienciar al consumidor final, debemos concienciar, en este caso al farmacéutico o a los clientes que nos entran en el estudio de diseño, pero siempre ir de la mano de, de nuestro productor, ¿vale? en este caso, pues, la imprenta o la empresa de plásticos, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para que nuestro cliente final tenga ese proyecto sostenible, real que sea pagable, ¿no? no sé si la palabra es correcta, porque realmente es, es complejo. Quería hacer también una puntualización a, a Mary, no sobre, no sobre sostenibilidad, pero sobre... Una, has dicho una cosa, Mary, que la, dices que te gusta la, la neutralidad del packaging, que para ti sería perfecto que todos tuvieran una estandarización de formatos en el lineal. ¿Las marcas realmente compiten contra otras marcas para qué? para que la, el que más se distancie de su competidor es el que, realmente, el que realmente compra. Yo cuando viene un cliente al despacho le digo, si logro que yendo a una vinoteca, yendo a un súper o yendo a una tienda, tu producto la gente lo coja, es 90% que lo van a poner en el carro. Esa diferencia la conseguimos con un cambio de formato. Entiendo que para vosotros sería mucho más eh, lógico y fácil tenerlo todo súper ordenado y vosotros prescribís, pues que realmente cuando tenéis la tienda de llena, es muy difícil, muchas veces nos vienen al punto de venta con el producto. O sea, entonces ahí el tema de los formatos yo pienso que también es un tema a tratar con tiempo, estandarizar, que ciertos, eh, ciertas tipologías de productos no superen ciertas medidas, también por un tema de transporte, de sostenibilidad, pero bueno, aquí influyen otros factores que nosotros desconocemos, como es la logística. Pero al final hay tantos puntos clave en torno a, al diseño del packaging con el cual podemos a ser más sostenibles que hoy en día pues están un poco en el aire. Porque Meritel, así por alusiones, como este, como Carlos te ha comentado cosas, también te quería eh, yo preguntar por el tema de las monodosis, la pandemia, si, si veis que ha afectado al consumidor, al consumo de productos de beta farmacia o, o no has notado ningún cambio. O oh, José, si quieres responder tú, porque me parece que tiene ahora el micrófono el... silenciado. Sí. Hombre, eh, sí que hemos notado. En plena pandemia eh, notamos claramente en online un aumento espectacular y en físico notamos una disminución de, de las visitas, en el caso de nuestra farmacia, y una disminución en las ventas de algunas familias, ya por todos conocidas, ¿no? los labiales, eh, el maquillaje, eh, cayó y obviamente todas las medidas, bueno, todo lo que es derivado de, de, del uso de mascarillas, como puede ser, por ejemplo, eh, productos para resfriado y, y para dolor de garganta. Y otras familias han aumentado. Bueno, en la media, una disminución del consumo en plena época de pandemia, que ahora ya se está recuperando. ¿Te, te Jordi? Lo que, Sí, ¿no? Era, era, sí. sí. Sí, sí, sí, me has contestado. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Jordi, ¿y desde el punto de vista del fabricante os ha afectado la pandemia? A ver, uh, Sí. Sí, y para bien y para mal. Sí, porque, por ejemplo, nosotros fabricamos uh, dispensadores oftales para multigotas, para colidios, y han subido muchísimas ventas. Sí, también nos ha afectado porque hacemos tapones para ibuprofeno y se ha consumido mucho menos ibuprofeno. Ha habido una caída de las ventas en ibuprofeno bastante grande. Hablo, o sea, lo sé no por las ventas, sino por mis clientes que lo fabrican. Entonces, sé que la disminución ha sido de un 40% aproximadamente, ¿de acuerdo? Y, y lo demás, al principio hubo mucha, mucha, mucha, mucha demanda de tapones, sobre todo flip top y, y disc top, que son los dispensadores para, para los geles. Y nosotros no fabricamos este tapón y entonces tampoco quisimos entrar en el oportunismo de fabricarlo. Primero porque hacer un molde se tarda cierto tiempo, la inversión es alta y luego no quisimos entrar, o sea, no, no sabíamos dimensionar cuánto duraría esta pandemia o cuánto duraría la dispensión de geles. ¿no? Entonces, por ese motivo, no quisimos entrar y, y de hecho podemos asegurar que es una decisión acertada porque conozco distribuidores, conozco fabricantes que entraron a este juego y ahora mismo tienen stocks e inversiones por amortizar. Entonces, sí nos ha afectado en este, en este sentido, sí. Y Daniel, ¿a, ¿a vosotros? Porque creo que sí que hacéis ese tipo de tapón, ¿verdad? Bueno, a nosotros, eh, como estamos muy focalizados en cosmética, pero también en, en perfumería, lo que sí que notamos es que lo que es perfumería y maquillaje, o sea, lo que es cosmética color, eh, bajó muchísimo, bajó muchísimo las ventas. Todo aquello que estaba relacionado con, al final, con la vida social, el, el, el no salir o el ir con mascarilla, pues, pues, digamos, lo que es cosmética color y perfumería cayó mucho. Sí que es verdad que lo que es cosmética normal, o sea, la, el tratamiento, digamos, eh, se mantuvo. Incluso los clientes que han focalizado mucho su venta en el canal online, pues, incluso crecieron. Entonces, un poco la, la balanza se nos equilibró. A nosotros, al igual que, que Jordi, eh, eh, el tema de los celes hidroalcohólicos, al principio, pues, evidentemente, el stock que teníamos de botellas y te pones flip top eh, fue una locura, fue una locura, pero no quisimos entrar tampoco, tampoco teníamos esa capacidad de dimensionar cuánto iba a durar, porque esto pasó también cuando la famosa gripe A, que hubo mucha gente que tenía unos stocks muy, muy grandes de, de envases, ¿no? entonces no, no quisimos entrar en este juego, también porque hubo mucha eh, especulación, digamos un incremento de precios, al final estamos jugando con con la salud ¿no? de, de las personas, entonces no fue uno de nuestros fuertes. Sí que evidentemente tenemos tapones flip top y tapones Distop, pero no, no entramos en, en este juego. Lo que sí que notamos es esto, es que lo que es perfumería se paró completamente y ahora, afortunadamente, este año se está empezando, poquito a poco, a, a recuperar. Y una pregunta, el tema de las monodosis, que sí que hubo un auge, ¿no es un poco incompatible con la sostenibilidad? Evidentemente, sí, o sea, puedes llegar a ser eh, incompatible, pero según qué productos es necesario. Con lo cual entramos, es lo que buscamos siempre, es decir, uh, tenemos que buscar cierto equilibrio. O sea, hay que buscar un equilibrio entre la funcionalidad y la sostenibilidad. Al final es buscar ese equilibrio, pero las monodosis, evidentemente, para según qué productos, eh, es que son requisitos, o sea, que, que es un requisito indispensable, que debe ser así. Carlas, y a nivel de diseño de producto, ¿crees que el, el uso de... se, se, se tiende a utilizar más cartón, más papel y menos plástico, sin tener en cuenta que el plástico puede ser más reciclable, a lo mejor, o, o generar menos huella de carbono que el cartón? O sea, ¿crees que, que el cliente eh, es consciente de que puede generar eh, más contaminación con un producto que no sea plástico, con un material que no sea plástico. El cliente no es consciente. Eh, sí que el cliente es consciente de que debe ser más sostenible su marca, su identidad debe transmitir pues, ciertos valores empresariales y debe estar un poco en línea con lo que demanda el mercado ¿no? uh, o, o, la, con lo, o con la tendencia hacia donde va el mercado. Lo que pasa es que el cliente va muy, per muy perdido. Mucha gente cree que el cartón Kraft es un cartón 100% reciclado y nada más lejos de la realidad. Uh, entonces, claro, cuando te dicen, no, es que esa vi aquello de color marrón que es reciclado, o no, no. O sea, el cliente no es, no hay una, una norma ¿eh? para todo el tipo de clientes, pero sí que la gente desconoce muy bien, eh, saben que el plástico... Eh, es, es biodegradable en su cierta mayoría pero desconoce pues, que hay los plastificantes los escalatos, ciertos componentes químicos en la producción del producto a, a esto que le comentabas que le preguntabas a Daniel eh, que comentabas el tema de las monodosis hay, hay un ejemplo claro ¿no? Hay que también en el packaging cluster deberíais incorporar pues, estamentos sociales hace cierto tiempo salió una normativa de que los restaurantes no podíamos tener las, eh, las aceiteras y vinagreas de toda la vida, o sea, pensemos todos uh, en un aceite de 250 mililitros ¿cuántas monodosis de esas que nos dan ahora de plástico extrusionado con su tapa de film que se utilizan y se desechan y creo recordar que en su gran mayoría no son reciclables, caben en 250 mililitros. Eso también es, una, es, es totalmente insostenible en mayúsculas, en volt y en caja alta. O sea, es que es, es, que es totalmente... Entonces, claro, hay tantos factores por el tema del reciclaje de la sostenibilidad de los productos, que, que es desde normativas, desde leyes, desde desconocimiento, que al final nosotros somos prescriptores, pero claro, muchas veces hay normativas que cumplir, leyes que están ahí, isos que hay que tal, temas de, de picking, temas de logísticos que también hacen que al final deberíamos entre todos abogar por mmm, ser más sostenibles y hacer como un como un retroplanning, no, decir qué queremos llegar a, a matar este producto y que no sé qué, pues vamos tirando hacia atrás todas las personas o empresas involucradas, vamos a ver qué podemos sumar nosotros, nuestro granito de arena, para ser eh, lo más eh, sostenibles, posibles cuando este producto esté en el mercado. Eh, al final, esto es, un, es una guerra de todos. Es una guerra desde el consumidor, cuando tiene un orden de compra, o una percepción de compra, desde el productor de plástico, desde la empresa que hace el encargo, es, es un tema para, para todo el mundo. José, la persona que va a la farmacia... ¿tú crees que, que cada vez está más informada el tema sostenibilidad? ¿Te demanda realmente productos sostenibles? ¿O, o tiene una cierta conciencia, pero tampoco la información yo, yo todavía... Obviamente, vamos, por lo que leemos, parece que tiene una cierta conciencia, pero en mi entorno no la percibo por el momento. Veo muchísimo esfuerzo en, en todo lo que es eh, traer, por ejemplo, en el caso de los medicamentos caducados, hay una parte importante de la población que viene a, a devolver los medicamentos caducados, ¿eh? que nos los traen, y, y esto va en aumento, ¿eh? pero no percibo que esto influya en, en su compra, no soy capaz. Sí, probablemente habría que hacer encuestas y esto y hemos... No, no, no hemos trabajado a fondo este tema. Jordi, y en el tema del de, de tamper evidence que comentabas antes, ¿se ha mejorado bastante eh, el, la facilidad para el usuario de abrir, cerrar? Eh, ¿Se está trabajando en este tema? Sí. Sí, se está empezando a trabajar, sobre todo, adaptando la rosca de los fabricantes. Nosotros fabricamos tapones, ¿no? Entonces tenemos que ir a la par con los fabricantes de las botellas. Y aquí es donde tenemos que jugar más el paso de rosca y ajustar más el cuando se rompe el, el precinto en el momento que pierde la estanquedad del producto. ¿Vale? ese Para nosotros es un punto que nos han pedido clave y eso implica, eso tenemos que jugar con ese concepto y a la vez reducir plástico. Eso, eso es una, una máxima a la que estamos trabajando. En todo esto, el tamper Evident, cuando nosotros lo hacemos de dos materiales distintos, o sea, hacemos un tapón y hacemos un tamper Evident y lo insertamos, ese lo podemos hacer de un color distinto. Cuando la tendencia en medicamentos prescritos son mmm, tapones monopiezas, son tapones que tanto el precinto como el tapón son del mismo material y fabricados a la par. ¿De acuerdo? Entonces, sí que vamos notando una cierta tendencia a, di a disminuir plástico y unas nuevas técnicas para insertar ese precinto, para jugar con la estanqueidad también del producto, pero nos limita mucho la usabilidad y, sobre todo, la, reglamenta la reglamentación que nos obliga a usar ciertos materiales para ciertos medicamentos. Entonces, en base a eso estamos un poco ligados. Podemos hacer pequeñas mejoras, como eso que comentamos de Asociarnos con el fabricante de botellas para conseguir ese, ese impacto, pero un poco más. Meritxel, no sé si has recuperado la conexión sí, y puedes ahora perfecto. comentar. Sí, sí, lo siento, es que Andorra no somos muy estables. <risa> Dime. Te, había, te habían preguntado sobre el tema de, del consumidor que va a la farmacia, si está más informado de temas sostenibles, también si había afectado la pandemia, en tu punto de vista. Yo creo que la pandemia en las farmacias nos ha afectado como a todo el mundo, pero hemos tenido una suerte, que la cosmética ha subido en la farmacia. Porque las perfumerías estaban cerradas y las farmacias hemos estado abiertos. Entonces, cuando alguien necesitaba un tinte del pelo o necesitaba el champú, que antes lo compraban en el supermercado, que podían entrar, pero era como más fácil ir a la farmacia, nosotros nos hemos mantenido. Lo de la sostenibilidad que, que tú me comentas, yo pienso también que la gente sí que es consciente, pero no, no lo aprecia. O sea, los, por ejemplo, los cepillos de dientes de bambú que están ahora tan de moda, dicen, ah, oh, qué chulo, pero yo prefiero este, que sé que lo conozco y no es tan de bambú, pero es el que me va a hacer es que es que me hace falta, porque es que al final, no sé, pensároslo vosotros en la mente, cuando tú vas a comprarte una cosa muy sostenible, al final es lo que os decía, al final la gente lo que busca es el producto en sí. Sí que es muy importante, tenemos que tener la conciencia y todo esto, y sí que nos vienen a devolver los medicamentos, evidentemente, pero es que realmente eh, no es el, la gente no está muy consciente. Lo que yo os decía también es de verdad... Fijaros en laboratorios en la gente que va de viaje y cada día va más de este viaje. Por favor, en un solar no lo hagáis de 125, decirlo de 100, que es que te vas a ir de viaje y es que con 125 no lo puedes subir al avión. Con 100 sí. Entonces, estas son cosas que muchas veces, y yo estoy harta de verlo, y muchos laboratorios no se dan cuenta digo, pero por favor, si es que te vas a ir de vacaciones y el solar es de 125 y no es de 100, no lo puedes subir al avión. Y entonces estas son cosas que me parecen importantes eh, a los que diseñan ¿no? los envases, aunque son chorradas, no lo son tanto. Y a mí sí que me parece muy importante, sobre todo lo que os he dicho antes, el orden en la farmacia. Yo no puedo tener un producto redondo, otro cuadrado, otro que me se cae, otro que no tiene caja, pero el plástico, es un plástico que absorbe absolutamente todo la po el polvo de la calle, y los tengo hechos un asco. nosotros tenemos, Nos obliga a retractilar todos los productos, por ejemplo. Y entonces yo creo que esto hay que tener muy en cuenta. Esto. Sí, sí. El retractilar, precisamente retractilar no es muy sostenible. Yo tengo marcas que están tirando muchísimo, que son una monada, que van todas en un plástico que me parece bastante cutre, por cierto, porque es un plástico blanco que se pega todo el polvo. ¿Tú cómo vas? Si lo tienes, solo que tienes una semana en una balda, si tienes un sitio que estás en un centro comercial, pues igual no tienes polvo. Pero estás en la calle, te entra un polvo. Ese producto, ¿quién lo va a comprar? Nadie. ¿Qué tenemos que hacer retractilar? Por esto yo pido una caja. O sea, yo le pido a esta persona, oye, ole, o hazme algo de esto. Yo, no, yo lo veo inventible. Por eso me gusta, por ejemplo, me gusta la urea en el plástico. Que queda que, que ese cristal, que, que, que es como más, que no se ensucia tanto, que lo puedes limpiar en un momento dado. Esto me parece súper importante. Y yo creo que la gente lo aprecia al final, ¿eh? yo creo que cuando tú te vas a comprar es que yo lo veo como soy, tú como consumidor final. Y al final quieres un producto impecable y en todos los aspectos. Y que te decore el lavabo, que es una chorrada, pero es vas, cuando vas a un target de público y los millennials de verdad están buscando el producto chulo, el producto bonito. O sea, pero simple, o sea, una cosa muy minimalista, muy personalizado. Pues, oye, el Colacao le ponen el nombre, porque no lo podemos poner nosotros en algún cosmético, no sé. Esto es una... eh, Daniel, si quieres cerrar tú un poco la mesa de, de... A nivel, por ejemplo, hay una cosa que no se ha hablado, que es la madera, y vosotros tenéis tapones ¿no? de madera. ¿Crees sí. que esto es un, una tendencia que al alza el uso de la madera o realmente no está cojando? No, está, está, está cojando evidentemente. Sí que una cosa que ha, comentado, que ha comentado Mary, que va un poco de la mano ¿no? y es el, es el lujo y el packaging uh, siempre acaba siendo la carta de presentación del producto. Yo, hay una cosa, un ejemplo que pongo y que parece... perdona que me vaya un poco de la de, de madera y vuelvo. Uh, yo, la gente que conozco que compra producto Apple... Uh, iphone, uh, Ipad, uh, Mac y tal, uh, la caja se la guarda, la caja se la guarda y dices, ostras, eh, ¿por qué?, bueno, porque es que le, da, le dan un valor añadido al producto y después es que está la reventa, que luego para venderlo lo van a colocar y podéis ver lo que se vende, ven hasta, hasta el packaging, o sea, hay gente que vende el paques, digo esto porque al final eh, con lo que decía Mary del producto de lujo, uh, que es el vidrio, que le da más empaque, eh, la madera pues también se está poniendo un poco de, de moda, eh, nosotros trabajamos con madera de, de, de Fresno y Haya, que al final es lo que tenemos aquí, porque el bambú, eh, pues aquí no hay, o sea, viene, viene de, de Asia todo, trabajamos con estas maderas, pero siempre buscando un poco también el que sea lo más sostenible posible, una de las cosas que comentaba... Que comentaba Jordi, que es verdad, ¿no? Al final los, los diversos materiales, un problema que tenemos con la madera y que estamos resolviendo es que igualmente el interior es de plástico, para que tenga una estanqueidad, con lo cual a la hora de reciclar es difícil, porque ¿cómo lo separamos? ¿De acuerdo? Y así está trabajando el hecho para perfumería y trabajamos con los interiores compostables, para que sea todo un material orgánico que se pueda y que se pueda reciclar correctamente. Entonces, la, made la madera sí que está, está pues teniendo una tendencia, pero por lo bueno, lo mismo, es un producto que está muy enfocado al premio. Gracias. Pues bueno, a ver si quieres, Serena, podríamos ya iniciar con esta, porque he mirado el chat y creo que no hay preguntas. ¿Podríamos iniciar el segundo bloque? Sí, muchas gracias Maika y muchas gracias a todos por las presentaciones de, de hoy, muy interesante vuestra charla y el debate y bueno, un poco continuar con otro bloque que es complementario igual y creo que vamos un poco a mantener lo que comentábamos, pero un poco conocer eh, también estas tendencias que comentábamos y ver cómo, cómo será el futuro y cómo trabajan eh, las empresas que vamos a presentar ahora, eh, todos estos insights, todas estas claves que comentábamos hoy, ¿no? Entonces. Eh, comentamos, si os parece, comenzamos por los Sopena, que es eh, Packaging eh, Category Purchases de, de Uriah, que bueno, se encarga, con más de 10 años de experiencia se encarga un poco de la compra de, estratégica de, de packaging desde, desde Uriah, que nos va a explicar un poco eh, su experiencia y, y su conocimiento. Okay, los... Hola, buenos días. Bueno, primero de todo a agradecer que nos hayáis invitado. Vale, y bueno, voy a presentar, voy a poner una presentación súper corta de dos slides. Eh, vale, un momento Vale, bueno, primero de todo, como hemos dicho, yo soy Flosopena y me encargo de, de las compras de packaging dentro de, de URIAC. Eh, bueno, no sé si estáis viendo la presentación, porque no? Ah, vale, ah, ahora creo que sí. Vale, y bueno... Primero quería presentar un poco la empresa para situarnos quienes somos. Uriaque es una empresa familiar, es el primer laboratorio más antiguo de España y el segundo a nivel europeo y tenemos 182 años de historia. Eh, un poco Actualmente estamos tanto en España, Portugal, Italia, Alemania y Suiza y vendemos tanto producto de Consumer Health como de Pharma y vendemos a más de 70 países en el mundo. Algunas de nuestras marcas pues son Aquilea, Fisiocrem, Biodramina, Aeroret, Alibut, bueno, no las voy a nombrar todas, pero aquí las podemos ver. Un poco sobre la tendencia del presente y el futuro del packaging, bueno, para nosotros eh, uno de los pilares importantes dentro del plan estratégico de URIAC es la sostenibilidad. Y, como es uno de los planes para, para el plan estratégico de la empresa, también lo hemos puesto para, para el packaging, que luego más tarde voy a explicar un poco cuáles son los puntos que tratamos. También a, para nosotros el packaging lo que la tendencia es calidad y seguridad. ¿Y qué tenemos? Dentro de calidad y seguridad, por ejemplo, lo que vemos es que cada vez nosotros hacemos bastante blister y utilizamos tintas de PVC y aluminio. Y por ejemplo, en lo que son las cintas de PVC vemos que cada vez los materiales son más protectores y esto nos ayuda a obtener mejores estabilidades en los productos. Eh, también a nivel de las tintas de aluminio, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es cambiar tanto las tintas como la laca a nitrocelulosa free para evitar cualquier riesgo de, de nitrosaminas en el producto. Aunque este es mínimo, pero bueno, cre creemos que, que es importante evitar cualquier riesgo. También a nivel seguridad, que ya se ha comentado, no, eh, cada vez pues la tendencia de, de utilizar eh, tamper evidence, eh, también los tapones child proof, eh, cualquier precinto de seguridad tanto en los tubos, con los frascos, con los estuches. Y después a adaptar la calidad al, al producto. ¿no? Tan malo es eh, tener una sobrecalidad o, o poca calidad. ¿no? Eh, al final nosotros una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, las cajas de embalaje las hemos adaptado a los productos que, que lleva realmente esa caja de embalaje. Y, y creo que eso es importante. Al final digo lo mismo, eh, una camisa dos tallas más pequeña o dos tallas más grande, las dos cosas son malas. También a nivel de la importancia de la marca y se ha comentado aquí bastante, creo que, que Jordi lo, lo ha remarcado, no antes íbamos al punto de venta con, con una receta y, y no mirábamos qué había en el lineal de, de la tienda y actualmente entramos en una farmacia y los lineales están llenos de producto. Al final la, la entrada del producto Consumer Health ha hecho cambiar bastante eh, la importancia del packaging en, en el punto de venta de una farmacia. Para nosotros otra, otro tema es como tenemos, eh, bueno, estamos a nivel de internacional, eh, alinear el packaging a nivel internacional para que tengamos un reconocimiento de la marca. Es decir, pues que si estamos en, en Alemania, pues que tengamos un packaging que sea el mismo que tenemos en España o en Portugal. Y a nivel de las nuevas tecnologías, eh, nosotros eh, lo que estamos haciendo es homologar, por ejemplo, impresión digital, que hasta ahora, bueno, ya hace unos años que, que se está haciendo y no es posible hacer con todo el packaging que al menos nosotros compramos, pero sí que nos ha ayudado mucho, pues, por ejemplo, eh, a nivel de estuches o a nivel de etiquetas, no, pues, a reducir la, la, la cantidad de, de obsolescencia de, de compra. Esto al final también hace que podamos ser más sostenibles o que se puedan personalizar más los productos. Y bueno, por último, el, eh, a nivel innovación, para nosotros es muy importante, ¿no? desde, desde compras, que somos como el, eh, la relación ¿no? entre el proveedor y nuestro cliente interno. Eh, que nuestros proveedores sean partners y que nos presenten las novedades antes que que a nadie. ¿Por qué? Porque al final, si somos los últimos en recibir las novedades que tienen nuestros proveedores, también seremos los últimos a, a que los podemos aplicar. Y, y bueno, recordemos que estemos en un mundo pharma que cualquier cambio requiere de, de mucho tiempo. Bueno, como he dicho antes, un poco a nivel sostenibilidad, ¿no? creo que las tendencias y también se ha dicho, pues al final es reducir gramajes, no, tan, no solo ya en papel o nosotros también lo estamos aplicando en prospectos, hemos reducido los gramajes de los prospectos, el gramaje de los plásticos siempre que se pueda porque como he dicho estamos en, en un mundo pharma y en un mundo consumer health donde todo está la, hay una legislación importante y hay que cumplir unas estabilidades de producto pero siempre que que se pueda pues reducir estos gramajes A tintas vegetales también siempre que se pueda, no todo se puede Reducir la cantidad de tinta, lo que también antes se ha dicho, ¿no? Que a veces que parece que cinco tintas eh, no tiene por qué ser peor, pero eso, pues al final cinco tintas quiere decir que hay más merma de cada tinta y eso al final hace que seamos menos sostenibles. El papel FSC, que nosotros ya llevamos muchos años comprando FSC, pero sí lo que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, es comunicar que ese papel es FSC. Eh, que los envases sean reciclables, nuestros envases ya la mayoría son reciclables, nos quedan muy pocos y los pocos que nos queda tenemos un proyecto que en breve se, se pasará todo lo que se pueda a envase, no re, o sea, a envase reciclable. Eliminar los prospectos, como he dicho en el mundo farma no siempre es posible, en el mundo consumer health muchas veces se puede eliminar el prospecto y en esto nosotros también estamos trabajando. Otro punto que no se ve en el, en el punto de venta y es, por ejemplo, la reducción del film en, en, en las, cuando embalamos, ¿no? eh, paletizamos las cajas. Nosotros hemos, hemos cambiado el film a un film mucho más estirable y con menos micras. Y al final con esto ya hemos reducido más de una tona y media de, de plástico al año. Son pequeños detalles que a veces que parece que, que estos cambios no ayudan, pero ayudan mucho. Y luego a nivel de, de materiales plásticos, ¿no? Se habla mucho de los plásticos reciclados, de origen vegetal, biodegradables. Y creo que es un mundo mucho más complejo del que, del que parece. Porque al final, un plástico de origen vegetal continúa siendo un plástico. Y un plástico reciclado continúa siendo un plástico. Entonces, tenemos que analizar muy bien ¿no? el ciclo de vida de ese producto. Ver de dónde vienen estos, estos materiales, porque al final si todos nos dedicamos a comprar caña de azúcar, eh, habrá un problema también. Entonces hay, hay que ver mmm, muy bien y analizar eh, estos materiales. Nosotros no, no los hemos descartado, pero sí que eh, bueno, los tenemos en cuenta, no los estamos utilizando, pero es importante analizarlos bien. Y bueno, hasta aquí mi, mi presentación. Muchas gracias, Flor, por la, por la presentación. Eh, muy interesante. Eh, un poco continuando en con el hilo de lo que comentabas, eh, de cómo establecéis vosotros, cómo incorporar la sostenibilidad en vuestra, en vuestra empresa. Así que queríamos continuar con, con Cintia Domínguez, que es responsable de comunicación y relaciones públicas de Fergal, que, que, bueno, ganaron hace poco el premio de los Green Beauty uh, Awards uh, con su marca Doctor Tree. Y quería comentarlo, aprovechar para comentarlo también, eh, ganaron el oro a la mejor novedad ecológica de farmacia. Y, y nada, un poco explicarnos eh, quiénes sois y cómo, cómo, cómo lo hacéis, cómo explicaros un poquito, Cintia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y para mí es un placer estar aquí y poder compartir con, con todos vosotros como bueno, nuestra, nuestra experiencia como, como laboratorio. O sea, nosotros llevamos en el mercado eh, casi 40 años. Eh, somos un laboratorio termofarmacéutico eh, con sede en Madrid. Eh, no solo distribuimos aquí en España, sino que estamos presentes en más de 40 países en los cinco continentes y, bueno, eh, una de nuestras principales marcas quizás no es tan farmacéutica, pero sí que sí que está en, en Hill Natural eh, Stores en, en todo el mundo. Entonces, pues bueno, eh, nosotros nuestras marcas empezaron un poco con esa tendencia de ir hacia lo natural, de proveernos de materias primas naturales. Eh, y bueno, pues es un poco la filosofía eh, que, es, que estamos llevando ahora mismo en, en todas nuestras marcas. Allá por 2013 nació Doctor Tri, eh, que es por así decir, ahora mismo nuestro book insignia de, del laboratorio como, como sostenibilidad, ¿no? o sea, como esa representación de sostenibilidad. Eh, apuntabais, pues eso, acabamos de ganar el, el oro a, a mejor línea de productos cosmética ecosostenible en, en los Green Beauty Awards de, de VPC. Y, y sí que es cierto que para nosotros ha sido todo un honor porque no sabíamos que nuestra marca eh, que podía llegar a, a conseguir algo que, que, bueno, lo que llevamos trabajando muchos, muchos años. Eh, como os comentaba, la sostenibilidad es uno de los valores fundamentales tanto del laboratorio como de esta principal marca. Y no solo hacemos sostenibles todos nuestros procesos de producción, sino que también, bueno, en las formulaciones y aún así en, en, en los envases también. Eh, comentar que, bueno, en nosotros sí que nos ceñimos mucho a lo que es el tema de sostenibilidad porque en esta marca, en Doctor Tree, ¿vale? Eh, estamos certificados por ECOCERT. Esto que es ceñirnos muchísimo a la norma europea para poder eh, comunicar y transmitirle a, al consumidor que, oye, estás adquiriendo un producto natural, pero es un producto natural de calidad. O sea, pasamos por muchísimas auditorías, tanto de... Eh, materias primas eh, también en lo que es todo el tema de, de envasados en todo el tema de embalajes y bueno sí que es cierto que, que ahora todo esto que Queremos comunicarlo de una manera muchísimo más clara y muchísimo más sencilla. Hemos, crea no, hemos creado, no hemos eh, realizado un rebranding en, en toda la marca. Bueno, quería enseñaros porque lo tengo justo aquí. <ríe> eh, es el envase, el, los nuevos envases de, de Doctor Tree. Eh, los hemos hecho en, en formato airless. Que creemos que al consumidor eh, le va a gustar muchísimo más, van a poder aprovechar muchísimo también lo que es todo el, el producto que, que va dentro de, del, del envase y bueno eh, es uno de los principales cambios que hemos tenido ahora mismo en, en, esta, en esta marca. También es cierto que, que bueno, lo que ha sido todo el tema de etiquetado y demás, queremos transmitir muchísima más eh, transparencia hemos hecho muchísimo más sencillas el, as, el etiquetado, la en eh, la propia INCI viene ya eh, explicado de una manera quizás un poco más, más clara por así decir para qué es cada uno de esos ingredientes y bueno también eh, comentar que en esa misma etiqueta también viene especificado que nuestros productos son reciclables, eh, tienen eh, una certificación de Cotrep eh, y bueno, pues eh, también un poco ¿no? eh, recalcar el, el beneficio eh, que viene con, con lo que es la adquisición de un, de un producto doctor, doctor Tree, porque no solo estamos ayudando a, a reducir eh, el plástico y demás, sino que nosotros también estamos bien identificados en la etiqueta. Eh, un poco todas las, eh, por así decir las acciones de responsabilidad social corporativa que desarrollamos con la marca. Nosotros trabajamos con Oceánidas, una asociación eh, para limpiezas y conservación del fondo marino. Y bueno, eh, no solo queremos decirle al, al consumidor que eh, somos sostenibles, sino que también hacemos por ser sostenibles y bueno pues por reducir todo lo que es el tema de la huella de carbono. Eh, quizás eh, lo más innovador que tenemos en la marca es el lanzamiento de, de lo que ha sido la cosmética sólida. Nosotros escuchamos... Eh, activamente al, al consumidor y sobre todo a las nuevas generaciones, toda esta generación millennial de, que está muchísimo más preocupado por lo que es el tema de contaminación medioambiental, reducción de plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el año pasado ya lanzamos una primera línea de, de cosmética sólida que fueron los champús sólidos, con un champú acondicionador sólido, que han tenido muy buena acogida, que la verdad estamos súper contentos porque, como os digo, o sea, realmente hemos escuchado esa necesidad del consumidor, sobre todo de, de ese consumidor más joven, que, como apuntaba apuntado eh, está yendo a un producto un poco más de calidad, un producto de calidad farmacéutica, que está muchísimo más preocupado, está muchísimo más informado también. Entonces, pues bueno, eh, yo os digo, eh, han tenido una acogida espectacular, tanto los geles que hemos lanzado este año como eh, lo que ha sido el champú. Detrás de toda esta marca, ya os digo, hay un trabajo increíble, tanto de departamento de I +D, de producción, fabricación, departamento de compras, eh, buscando todos los proveedores posibles eh, que estén dentro de, y que cumplan la norma de ECOCERT, porque como os decía, nosotros, la marca está certificada por ECOCERT y tenemos que cumplir no solo con la, con la legislación de, de productos farmacéuticos, sino también con la que nos apunta ECOCERT. Sí que es cierto que es súper estricta, eh, tanto a nivel de, de materia prima para la hora de formular, como también para la hora de, de, de vender el producto, lo que es todo el tema de packaging, todo material PLV, todo, todo, todo tiene que ir certificado y cumplir los estándares de, de calidad de cocer. Entonces, pues bueno, eh, ya os digo, nosotros en ese, en ese aspecto estamos yendo un poco por, por ese camino. Eh, lo que es a la hora de, de innovación y de implementar nuevas nuevas tecnologías en, en lo que es lo que hemos perdido algunas... incluso ay... Te hemos perdido 10 Sí, ahora, ahora. En madrid tampoco ¿no? <risa> tampoco va muy bien <risa> Eh, bueno, no sé, os estaba comentando que eh, lo que es a nivel de producto farmacéutico, eh, hemos tam, también hemos reducido lo que es el gramaje del, del papel en prospectos, eh, Sí que es cierto que nosotros no tenemos, eh, por así decir, eh, grandes productos, eh, o que mm, tampoco quiero decir gran producto, pero bueno, que, llevan, que necesiten de ese prospecto, entonces, eh, lo estamos reduciendo a lo que es el código QR, código BIDI. Estamos introduciendo ahí en, en todos los packaging, bueno os enseño, en packaging, ecocer, packaging Doctor Tree, perdón. Eh, estamos incluyendo toda la información del envase y de, de todas las propiedades y demás en, en, esos, códigos, en esos códigos QR creemos que eh, han tenido como un auge con todo el tema de la pandemia ha tenido un, un auge brutal eh, lo vemos en cualquier restaurante que en la carta la tenemos ya en, en nuestro propio móvil y por qué no ofrecerle esto también a, al consumidor que está comprando un producto bueno pues en esos códigos QR eh, van a tener todo tipo de información, tanto del producto como de la línea, de la fabricación, eh, toda la, la política de, de RSC que hay detrás de esa marca, etcétera, etcétera. Eh, bueno, creo que esto es un, para mí <ríe> especialmente, creo que es un, personalmente, perdón, eh, creo que es un adelanto y que, que, que es muy necesario eh, introducirlo a la hora de, de diseñar a algún, a la hora de diseñar para entonces, pues, bueno, eh, eso es un poquito pues por donde, por donde estamos yendo nosotros. Fantástico. Muchas gracias, Cintia. Eh, un placer escuchar todo, todo lo que hacéis. Y, si os parece, seguimos un poco las presentaciones con Pedro García, que es el director General de Biomimetic. Bio -Mimetic, perdón. Me, me cuesta un poquito. Eh, bueno, ellos son eh, empresa valenciana. No sé si te, te veo por ahí. Eh, Pedro. Aquí. A ver, no sé si está la uh, cámara encendida, ¿no te vemos? Sí. ¿No me veis? Oh, no, no, no. Sí, tengo la cámara encendida y me estoy viendo. Sí. Ahora, ahora. Ahora, aquí. ahora te vemos. Ahora. <ríe> y mira, pues un placer saludarte y, y cuando quieras. Si ¿Me estoy explicar un poquito? Vale, perfecto. Bueno, eh, Biobimetic, como estabas diciendo, es un laboratorio eh, valenciano. Desde hace poquito ha pasado a ser eh, alcoyano porque ha sido adquirido por el grupo Germain de Cappuccini para desarrollar el área farmacéutica. Biobimetic eh, es un laboratorio eh, ...que nace de un laboratorio de investigación que se llama PTS... ...que tiene la particularidad que tenemos una patente mundial... ...es un polímero vehiculizador de activos... ...que penetra estos activos hasta la capa basal de la epidermis... ...entonces bueno, los resultados de, de eficacia... Y, ...y los resultados de cualquiera de las categorías que trabajamos... ...la verdad es que están eh, a un nivel muy alto, ¿no? Este mismo polímero también se emplea en la industria farmacéutica... ...en medicamentos para vehiculizar incluso medicación oncológica intravenosa... Y Biomimetic tiene esta patente vehiculizadora para todos sus productos dermocosméticos. Biomimetic solo vende en farmacias, no vendemos en ningún otro canal ni perfumerías, eh, aunque tengan un córner que ponga para farmacias, ni supermercados. Entonces, y voy a centrarme ya en el tema que nos ocupa, eh, el packaging para nosotros es importante pero no es relevante. Eh, nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es el producto en sí, eh, lo avalamos mucho eh, con estudios de eficacia, estudios de seguridad, resultados. Y el packaging es verdad que hay que serlo y parecerlo. Eh, para nosotros es importante, pero no es relevante. ¿Por qué? Porque el vender también en la farmacia significa que nos viene acompañada la recomendación por parte del farmacéutico de la farmacéutica, como estaba comentando antes Marichel. Y es verdad que los productos en el lineal tienen que tener una presencia pero no necesitas eh, que sean tan espectaculares como los que se ven en lineales de, de perfumería selectiva o aquellos que están en lineales de supermercados y que tienen que tener patitas para que la, le llame la atención a la gente y a lo mejor no se fijan tanto en lo que hay dentro como si lo espectacular que es el packaging, ¿no? Nosotros intentamos hacer unos packagings correctos, adecuados, predominio de los colores más blancos sin demasiado énfasis en el color y esto es lo que respecta al cartonaje. Eh, eliminamos ya de hace ya algún tiempo el encefalonado de los productos. El encefalonado, bueno, pues daba cierta eh, eh, sensación de que, bueno, el producto no había sido manipulado y tal, pero bueno, existen otras muchas alternativas como las etiquetas de seguridad que a día de hoy pueden suplir esto. Quitamos todo lo que es el encefalonado. Y después en lo que es el envase de dentro siempre intentamos eh, que sea eh, relación Calidad, percepción, con eh, conservación de las propiedades y las características del, del producto que lleva dentro. ¿no? Eh, tenemos una política de elección de envases dentro de los parámetros y las directrices de calidad y estética y funcionalidad para que sean fácilmente reciclables, porque al final es el consumidor el que va a tener la responsabilidad, entre comillas, de eh, hacer un reciclaje oportuno de ese producto que ha comprado. Intentamos elegir envases que puedan ser separados perfectamente en lo que es vidrio, en lo que es el plástico, etcétera, para que su reciclado sea adecuado. Tenemos un plan empresarial de prevención dentro del grupo Germain, ya no solo con Bioimetic, sino también las otras marcas del grupo, eh, orientado a minimizar los residuos que se ponen en el mercado. Esto es una ecuación se llama ecuación KRKP, que lo que hace es es la ecuación resultante entre los residuos y la cantidad de producto que pones en el mercado. Es decir, el peso del residuo dividido entre el peso del producto que pones en el mercado. ¿no? Y bueno, estamos consiguiendo también unos niveles simplemente fijándote en cambiar el envase, que se pueda reciclar perfectamente, en bajar el gramaje, etcétera, a nivel percepción prácticamente... Es invisible, pero sí que ese peso del residuo frente a la cantidad de producto que ponemos en el mercado eh, se, ve, se ve favorecida en gran medida. Y de todo lo anterior pues bueno, al final elegimos los envases que mejor se adecúen para mantener y conservar las características y propiedades de nuestro producto. Hace tiempo ya que eliminamos, por ejemplo, los tarros y nuestros tratamientos en crema van todos en airless también para que se aproveche también la máxima cantidad, que el producto esté perfectamente aislado y se mantenga en perfectas condiciones y bueno, poco más es, os diría. No, no, genial. Así podemos continuar. Nos Así es, ahora seguimos en el, en el debate y paso a presentar a, a Oriol Arán, que es eh, Engineering Manager de Quadpack, eh, que es también empresa social del, del clúster y, y, bueno, tiene más de 20 años de experiencia en, en lo que es el desarrollo de producto, eh, en management de, de proyectos y de investigación y, y nos va a explicar también cómo trabaja desde Quadpack eh, un poco también en el hilo de lo que comentábamos, ¿no? ¿no? El tema de la sostenibilidad, pero bueno, también otras estrategias de aquí al futuro que… Sí, hola, buenos días a todos. Eh, ante todo, quiero agradeceros la poder estar aquí, eh, esta oportunidad ¿no? que nos brinda el, el Packaging Cluster para seguir concienciándonos un poco y trabajando hacia la sostenibilidad, porque… Eh, aunque no lo queramos, eh, va, va a ser obligatorio ir en esa dirección y también vemos cómo se están enfocando las regulaciones de cara a los próximos años. Con lo cual, eh, estamos, estamos en estos momentos en una situación compleja um, donde tenemos que trabajar eh, y, y tenemos una presión elevada para dar soluciones a necesidades inmediatas y representa un reto eh, el tiempo para ejecutarlo. En este, en, este, en este momento, por ejemplo, vemos que eh, para el 2025 se nos está pidiendo obligatoriedad de alrededor del 30% de material reciclado dentro del packaging ¿vale? y vemos que eh, no tenemos toda la cadena de valor eh, formada para eh, poder integrar esta, esta cantidad de packaging reciclado, por ejemplo. Entonces, esta presión que comentaba viene de muchos lados. Nosotros mismos, como personas y como usuarios y como y como gente que estamos pues bueno éticamente nos sentimos éticamente responsables de cómo tiene que ser el producto que utilizamos ¿vale? como organizaciones donde ha habido un cambio muy muy importante versus a la sostenibilidad. También tenemos una presión muy elevada de nuestros clientes que nos están demandando pues materiales y productos mucho más sostenibles y evidentemente la regulación también que nos está presionando para ir en esta dirección. ¿vale? Entonces yo quería hacer un poco de hincapié aparte de cuáles son las guías de, de los focos donde nos estamos eh, trabajando, pero también sobre el punto en que si no somos capaces de implicarnos todos los actores que intervenimos en estas di distintas etapas de la vida de los productos, no vamos a conseguir una eficiencia, eh, la eficiencia esperada en todo el proceso. ¿vale? Entonces, Además de trabajar en aquellas áreas donde tenemos, donde podemos nosotros impactar más, que son las propias de nuestra organización, de nuestro, de, nuestro, de nuestro desarrollo, también debemos integrarnos en proyectos mucho más verticales para conseguir objetivos más amplios. Es un poco el punto que también comentaba en la mesa redonda Carlas, en el cual nosotros nos sentimos eh, perfectamente reflejados. Los objetivos al final tienen que ser objetivos que vayan mucho más allá de las organizaciones y por lo tanto tenemos que trabajar mucho más integrados con toda la, toda la cadena de valor. Por lo que cual se refiere, nosotros hemos definido un programa de impacto positivo para adaptar nuestro modelo industrial a las necesidades actuales. Entonces, esta, este modelo abarca tres áreas principales donde queremos ser más sostenibles. Uno es el de personas que no, no voy a entrar a, a, a comentar, donde nos focalizamos básicamente en el bienestar de, de, de, de los operarios y a través de la fundación, cómo podemos ayudar a las comunidades locales donde operamos. Después tenemos un punto muy importante, que es el punto de producto. ¿vale? Y aquí sí que en, en cuanto a producto, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con el análisis de ciclo de vida de los productos que tenemos en, en, en catálogo y los nuevos proyectos que desarrollamos. En este aspecto, pues intentamos, a partir del, ciclo, del análisis de ciclo de vida, obtener una serie de atributos. Aparte de los de los de los eh, de las de los datos de circularidad y de huella de carbono que son donde nos estamos focalizando más en estos momentos, nos estamos focalizando también en una serie de atributos que pueda tener nuestro packaging, de acuerdo. Como podrían ser y que, que son evidentemente donde nosotros nos focalizamos en cuanto al futuro del packaging. Uno es la reciclabilidad, como se ha comentado extensamente, la reciclabilidad del producto y aquí estamos trabajando en distintas en distintos áreas uno sería la eh, eh, utilización de monomateriales en lugar de la mezcla de materiales la otra parte sería la eh, separación la correcta separación de los distintos materiales en aquellos casos donde no se pueda trabajar con un monomaterial vale otro otro aspecto importante es el eh, el, el material reciclado que nosotros podemos integrar en nuestro packaging Estamos ya trabajando para intentar integrar este material reciclado al máximo al máximo nivel, porque somos conscientes de la regulación que, que viene, por lo tanto, tenemos que tenerlo muy presente. Otro aspecto muy importante es el cambio de materiales que actualmente no son, no son reciclables, no son con mínimo eficientemente reciclables. Entonces, el, lo que vemos es que el stream de reciclabilidad se pierde porque estamos convirtiendo a eh, materiales pues, reciclables. Podemos estar hablando de proyectos tipo eh, eliminación o eh, cambio de, del, del SAN o de PMMA, SMMA, a materiales como el PET, que eh, tenemos claro que la, el, el, el stream de reciclabilidad es mucho más favorable y donde podemos también introducir parte de eh, material reciclado a la vez. También hay otro punto muy, muy importante que es eh, toda la parte de reducción. Como ya se, también se ha comentado eh, por, por varios ponentes, la reducción es el primer paso, reducir, reducir al máximo, tanto en materiales, en cuanto a peso, pero también en cuanto a proceso. Nosotros también estamos intentando ir a procesos mucho más, mucho más lean y mucho más eficientes, con lo cual toda la huella de carbono se ve favorecida por la reducción, por la, esta reducción de, eh, de, de consumo energético o por la reducción de consumo, o de consumo de materiales. El segundo punto donde tenemos mucho foco y es uno de los puntos clave también para la organización es el reuso, el reuso de, de de nuestros propios productos. Y aquí podemos estar hablando tanto de, de refill, de, de rellenar productos, cuando vemos que en otros sectores pues hay una tendencia que, es, que está cogiendo mucho más mucho más eh, volumen desde hace ya unos años como sería el granel, el granel, con lo cual el consumidor podría rellenar su propio producto, su propio packaging en, el, en, en los puntos de venta. Otra, otro otra pata importante sería, como puede ser también en otros sectores, la consigna. Cómo podemos recuperar todo, esto, todo el packaging que estamos poniendo en el mercado y reutilizarlo de, alguna, de una manera eficiente. Vale. Al final, si ninguna, ninguna de estas dos patas de reducción y reuso eh, nos ha servido para, de, para mantener el producto eh, a, dentro, de, de, dentro del, del, del, de la vida del consumidor y es, el consumidor lo va a llevar a reciclaje, tenemos que asegurarnos que estos cambios de material se comentaba y esta facilidad de separación de componentes nos ayude a la correcta reciclabilidad del material ¿vale? y del producto. Pero aquí entramos también en aspectos de diseño que no son, no son, um, no, no son de directa aplicación, ¿vale? como podrían ser tamaños de producto, que tenemos que ver cómo en distintas áreas geográficas si un mismo producto puede ser reciclable o no puede ser efic eficientemente reciclable. Nosotros también hacemos mucho foco en la parte de proceso. ¿vale? Y en la parte de proceso, por ejemplo, comentar, nosotros trabajamos, en, tenemos dos divisiones básicas que son plástico, inyección de plástico, y eh, producción de madera también, y dentro de, dentro de la fábrica de madera, por ejemplo, nosotros desde el 2007 ya estamos eh, utilizando consumo verde en, eh, en cuanto a la electricidad se refiere, y por ejemplo, el año pasado eh, pusimos en marcha una la, la, la, la planta de biomasa, donde eh, hacemos, estamos consiguiendo en este, en este primer año de, de análisis más de, 200, más de 400 toneladas de ahorro de CO2, de emisiones de CO2 a, al año y donde esperamos llegar casi a las 1000. ¿no? Entonces, estos son, esta es parte también del proceso que implica una mejora eh, en la sostenibilidad del producto ¿sí? y que juntamente también con otra pata importante que no es el propio packaging en sí que tiene el consumidor, sino que sería todo el packaging secundario, estamos haciendo mucho hincapié. Porque el packaging secundario, que es el que nosotros mandamos como, eh, como um, para asegurar la calidad de, de los componentes a casa de las marcas, ¿vale? ¿qué hacemos con este packaging secundario? Estas bandejas, este, estas, estos cartones, cómo podemos recuperar todo este producto, si podemos reutilizarlo, o no podemos reutilizarlo, qué tipología de materiales podemos implementar para mejorar eh, la sostenibilidad de este packaging secundario. ¿vale? Y en esto también estamos trabajando conjuntamente con distintas, con distintas marcas, con, distintas, con distintos clientes, para poder tener, eh, para tener una mejora eh, en, desde ambos puntos en la recuperación del Transit Packaging. ¿Vale? Entonces, para mí estos son los puntos claves de desarrollo donde, donde nos estamos focalizando y simplemente quería terminar mi charla diciendo que como que cada día nos encontramos con nuevos retos y limitaciones para poder implementar todas estas soluciones, eh, quería volver a hacer hincapié en, eh, en que tenemos que tener una colaboración entre todas las organizaciones para poder llegar a objetivos mucho más desafiantes y mucho más grandes. Muchas gracias. Muchas gracias Oriol. Eh, fantástico. Seguimos si queréis con Víctor Baranda, que es Product Manager de Mende Toledo. Eh, si le vemos por, por pantalla y nos sí. explicará un poco Víctor. Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, pues mi nombre es Víctor Baranda, soy el, el Product Manager de, de Medler Toledo. Eh, la presentación, mi presentación no va muy eh, relacionada directamente con la parte del, pack, del packaging. Sí que es cierto que eh, tenemos una relación muy indirecta con la parte del packaging porque somos los que inspeccionamos esos estuches, los que inspeccionamos esos productos tanto en peso como en la parte de cosmética visual externa. Estáis hablando, habéis hablado de códigos eh, Bidi, QRs Código sean, pues bueno, pues nuestra empresa ahora lo veréis en una pequeña presentación, pues se dedica a inspeccionar la cosmética externa del producto, pues más que nada para el aseguramiento final de la calidad de ese producto que va a llegar al consumidor final. Hay cuatro puntos muy importantes que se utilizan en la parte de producción, que básicamente son brand protection, es decir, prote protección de la marca. Eh, evitar los, las devoluciones de los productos cuando estamos en procesos productivos en farma y luego pues muy importante como os he dicho el aseguramiento de la calidad entonces voy a hacer una pequeña presentación vais a ver a lo que nos dedicamos y voy a dar una pincelada también dentro del proceso productivo de, de la industria farma de, de lo que supone eh, la integridad del dato es decir qué procesos hay previos antes de, bueno, pues enviar el, el producto al consumidor final y qué es lo que tiene que cumplir la farma para que ese producto tenga la calidad suficiente y no, y no haya problemas eh, al final de, de la cadena productiva. Entonces, os pues voy a poner eh, la presentación. A ver. Bueno, supongo que la veis. Eh, básicamente Metler Toledo se encarga o está presente en toda la cadena de valor en la, en la fase de producción. Eh, la, la, la, el departamento de, de, product, de product Inspection eh, está más que nada en la parte de Packaging una vez eh, tenemos la, la, la, el proceso, el producto ya envasado. Entonces, bueno, pues estamos en esta parte de aquí y, como os he dicho antes, nos encargamos del aseguramiento de, eh, bueno, pues de que ese producto cumpla con los estándares de calidad de, de, pues de la empresa que produce. ¿no? Eh, básicamente, pues tenemos presencia en, en, en, los, en, en Europa, en Estados Unidos y en Asia. En Europa tenemos fábricas eh, en donde, bueno, pues están dirigidas a la fabricación de, de equipos de pesaje dinámico y de inspección de producto. Tenemos también una fábrica en Tampa, dos fábricas en China y una fábrica de software en la India. ¿no? Es decir, tenemos presencia prácticamente en el 90% de, de, del globo. Eh, como os he dicho antes, tenemos cuatro, cuatro patas en donde nos eh, sustentamos la división de, de inspección de producto. La parte de C-Vision quizás es la que más relación tiene con lo que estáis comentando en cuanto al packaging porque es la, la división que se encarga de inspeccionar la cosmética externa del de, de producto, ¿vale? y tenemos dos divisiones. Una, una división que se encarga directamente eh, en la, a, al segmento de farma, y entonces, bueno, pues esta división se encarga de inspeccionar, pues como bien conocéis, toda la parte de la serialización y trazabilidad y el tamper evident de, de los estuches eh, farmacéuticos. Entonces, tenemos una división dedicada exclusivamente a al aseguramiento de la impresión de todos los datos de serialización de esos estuches a través de códigos QR y de la impresión de esos datos en la solapa de los estuches. Y la otra pata, la otra pata de, de inspección pro, de, de, por visión, muy, muy, muy dirigida a la parte de, de packaging, es, bueno, pues se encarga de, como os he dicho antes, de inspeccionar toda la parte cosmética externa. Es decir, y sobre todo de... Eh, bueno, pues eh, asegurar que la experiencia del consumidor final es la correcta cuando elige un producto de un lineal. ¿no? Entonces, el ejemplo que pongo aquí siempre en esta parte de C-Vision es decir, si tenemos dos productos de un lineal. Si tenemos dos productos en el, en el lineal eh, con la misma etiqueta y uno de ellos pues, tiene la etiqueta arrugada, pues presumiblemente en el 90% de los casos el consumidor elija el producto que tiene la, la etiqueta correcta. ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos Customer Experience y bueno, pues, a través de sistemas de inspección eh, por visión externa podemos asegurar que productos eh, mal etiquetados o productos que no corresponden con la etiqueta que nosotros estamos produciendo puedan llegar al consumidor final o a la producción final, eh, o puedan producir lo que llamamos devoluciones de producto a través del producto Recall. La parte de Garbens, que es la parte de pesaje dinámico e inspección, que está muy dirigida al sector de farma, pues bueno, pues esta parte se encarga de bueno, asegurar, como habéis dicho antes, que el prospecto está dentro del estuche, o que el blister eh, contiene lo que tiene que contener, o que no le falta ninguna, eh, ninguna píldora, ninguna grajea, a ese estuche en la parte de farma. Es decir, participamos muy activamente eh, con los departamentos de calidad de, del sector farmacéutico a la hora de ese aseguramiento de la calidad. Eh, dicho esto, había una parte que es, eh, dentro de la parte de producción, es simplemente daros una pincelada de lo que significa el aseguramiento de la calidad, lo que significa trabajar con los departamentos de validación y calidad del sector farma. Eh, y todo esto pues, viene dado a través de eh, la recolección de datos. ¿no? Es decir, ahora mismo, de, en el último año y medio de pandemia, estamos viendo un cambio de tendencia en la parte de la producción hacia la automatización de los procesos. No, solo, no solamente en la automatización física del proceso, sino también en la recolección de datos. ¿no? Entonces, en el sector pharma, esa recolección de datos es muy importante y como tal, pues, bueno, pues, también tiene importancia el mantener la integridad de esos, de esos datos. ¿no? Hay elementos reguladores como la FDA o incluso pues, la Agencia Reguladora de Medicamento del Reino Unido, que ya dictan normas a la hora de bueno, pues, eh, dirigir y... Eh, a leccionar a, a la, al sector pharma de cómo tiene que proteger todos esos datos. ¿no? Es decir, al final esos datos se recogen. Esos datos, dada la conectividad y dada la tendencia hacia la industria 4.0 que tenemos ahora mismo en el sector, esos datos se recogen en tiempo real prácticamente, lo que nos permite luego pues tomar acciones y tomar decisiones pues en muy corto plazo. ¿no? Además, estos datos están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, cualquier persona puede eh, consultar desde su casa, ahora que tenemos el teletrabajo, pues repositorios de información eh, de producción para luego, pues como he dicho antes, eh, tomar decisiones que afecten, pues no sé, tanto al marketing como a la producción final o al cual producto. Eh, tenemos datos, los tenemos que proteger, ¿no? es decir, eh, básicamente una vez que tenemos esos datos, eh, pues eh, lo más importante es proteger y hacer que esos datos sean inviolables, que no se puedan cambiar y sobre todo esto en el sector farmacéutico, si quieres asegurar una calidad de producto y, bueno, pues cuando estamos fabricando medicamentos, pues eh, demostrar que esa calidad se mantiene en toda la cadena de, de producción, pues es importantísimo recolectar esos datos y, eh, bueno, pues de alguna manera asegurar esa, esa calidad eh, y esa, ahora lo veréis a través del principio de Alcoa que esos datos sean contemporáneos, es decir, que los podamos situar en un momento dado del tiempo. ¿no? Entonces, pues bueno, pues la FDA hace mucho, mucho hincapié en esta parte de la integridad de datos, en el mantenimiento de, de, del dato y como tal, eh, muchos de vosotros ya sabréis que se mantienen lo que llaman warning letters, ¿no? es decir, están públicas en internet y la FDA pone, hace público pues, eh, cartas de apercibimiento pues, a farmacéuticas en el momento en que no cumple uno de los requisitos que ellos entienden que tienen que cumplir. ¿no? Eh, en el 2017, por daros un dato, el 65% de todas estas warning letters estaban dirigidas a que no eran capaces de proteger esos datos. Pues eh, bien, porque, porque no tenían los procesos y no habían hecho los análisis basados en riesgo necesarios para proteger esos datos, o bien, pues, pues porque había fallado pues, las contraseñas, los usuarios y demás. Entonces, todo esto. Eh, viene, viene definido por un principio que ahora vais a ver que es el principio de ALCOA, simplemente que os suene el principio de ALCOA. El principio de ALCOA es el, el acrónimo de esto que veis aquí, ¿vale? Y básicamente lo que hace es que los datos tienen que ser atribuibles. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que el dato tiene que, tenemos que saber quién ha generado ese dato, cuándo ha generado ese dato y dónde se ha generado ese dato. Es decir, los estamos localizando, ¿no? Los datos evidentemente tienen que ser legibles. El, el principio de ALCOA eh, aplica tanto al dato impreso como puede y, y aplicar también al dato electrónico, ¿no? entonces esos datos tienen que ser legibles, legibles, se tienen que entender. Eh, los datos tienen que ser actuales, es decir, tienen que estar marcados a, con un timestamp para saber en qué momento, que, en qué momento se, han, se han generado. Tienen que ser originales, es decir, no se pueden manipular de ninguna manera y además tienen que ser precisos. No tiene sentido tener un dato que no sea preciso ¿Eh? y que nos llenaron. A... Entonces, básicamente es simple, eh, bueno, pues comentaros que este principio es un principio que, que la FDA pues, lo tiene muy, muy interiorizado y que básicamente cuando hace auditorías, eh, pues eh, lo revisa pues, eh, uno por uno. Eh... El resumen de todo esto es que, eh, y la tendencia, como he dicho antes, es que vamos a pasar de procesos manuales, pero no solamente en el sector farmacéutico, sino en el sector de cosmética, en el sector eh, de alimentación. Básicamente, la pandemia nos ha enseñado que una gran dependencia de muchas personas en el proceso productivo puede tener, eh, bueno, pues se puede provocar serias dificultades en, en, a la hora de producir. ¿no? Entonces, eh, este año pues estamos detectando un aumento eh, importante de empresas sobre eh, bueno pues la tendencia a la industria 4.0 y cambiar ese proceso manual por un proceso eh, automatizado. Es decir, estamos reduciendo el número de operarios, número de accesos manuales a distintos sistemas por básicamente sistemas automatizados que bueno, pues evitan sobre todo que podamos cometer errores humanos. Entonces la tendencia es conectividad máxima, industria 4.0, recolección del tiempo, de los datos en tiempo real. Y, por último, así rápidamente, para que os suene, quería eh, básicamente daros eh, información de lo que significa en el sector farma en el proceso productivo, un dato. ¿no? Es decir, el dato que nosotros recolectamos o que re recolecta en los distintos departamentos de aseguramiento de la calidad en el sector farma son información obtenida de la observación en el momento dado. Eh, que hay un concepto que es el dato original, que es el dato que que nosotros recolectamos, recogemos en ese momento, esa evidencia, pero que ese dato, si no tiene una serie de atributos que le dan contexto, no significan absolutamente nada. Y entonces ahí aparece el concepto de metadato. El metadato es al final un dato en el cual contextualizamos, en el cual le añadimos información externa ¿eh? para poder entenderlo. Y un ejemplo muy básico de esto, de metadato, por ejemplo, sería pues, una foto ¿eh? de un radar en una carretera. Simplemente esa foto de ese coche en ese momento dado como dato no significa absolutamente nada. Si a esa foto le añadimos la fecha en la que, en la que creamos esa foto, eh, la autovía en donde sacó, se sacó esa foto y la hora en la cual se sacó esa foto, al final lo estamos convirtiendo en un, deta, en un metadato y lo estamos contextualizando. Es decir, somos capaces de comprender ese dato. Y por último, y, y básicamente es... Eh, deciros que hay una parte, de, una parte de la FDA que es la CFR 21 eh, parte 11 que se dedica solamente, exclusivamente a la parte de los registros electrónicos que habla de cómo tenemos que securizar esos registros electrónicos en el subapartado B. Entonces simplemente que, que os suene que mmm, la, el 90% de la farma tiene que cumplir eh, normalmente cuando quiere exportar a Estados Unidos con la CFR 21 parte 11 eh, que va, va dirigido a a, sobre todo a la parte de esa securización de esos registros electrónicos. Y poco más, porque el resto básicamente es la parte de la auditoría, lo que llaman audit trail. Son registros que se tienen que albergar en algún sitio. Eh, que esos registros tienen que ser eh, no manipulables y, bueno, pues la tendencia actual es básicamente recuperar esos datos almacenarnos en repositorios, en servidores securizados con acceso restringido de personas eh, a la hora de poder evitar que se manipulen. Y poco más, eh, básicamente la presentación era daros una pincelada de la parte de integridad de datos y, bueno, y deciros que, que mi trabajo básicamente es pesar e inspeccionar eh, pues el packaging eh, los envases y que, como bien decís, la tendencia actual es a reducir los formatos, a reducir la geometría y hacer mi trabajo más difícil, porque realmente cada vez que reducimos ese formato pues yo tengo que generar una tecnología que sea capaz de inspeccionar y de pesar ese formato. Genial. Muchas gracias, Víctor. También es interesante conocer esta perspectiva que, que no habíamos conocido, no habíamos escuchado hasta ahora. Y ya nos gustaría eh, también escuchar por último a, a Ana La Sierra que es packaging manager de Bella Aurora Labs. Y, y nada, muy rápidamente, eh, si quieres comenzar, eh, Ana. Sí, voy a ser lo más breve que pueda, que veo que vamos fatal de tiempo. Bueno, yo soy Ana La Lasierra, eh, trabajo como packaging manager en Bella Aurora. Y Bella Aurora, bueno, como es una marca que tiene 130 años de historia, eh, se originó en Estados Unidos. Y hace ya más de 20 años que, que tanto la gestión como, como todo el envasado se realiza aquí desde Barcelona. Vale, entonces he preparado una presentación muy dinámica para, para explicar los, los envases que, que utilizamos en Bella Aurora. Estáis viendo mi presentación, ¿verdad? Hola, ¿veis sí. mi presentación? Sí, sí claro. Vale, gracias. Vale, bueno, eh, Bella Aurora tiene muchos, es una es una marca sobre todo para cosmética facial eh, muy centrada en antimanchas y tenemos un catálogo de productos bastante extenso que hacemos exclusivo para cada canal, es decir, los productos que puedes eh, ver en farma no los vas a ver en perfumería ni en ni en, dim, en, en, en grande superficie. Entonces, eh, Voy a hacer un pequeño resumen de los, de los packagings que utilizamos en, en Pharma. Utilizamos tarros de vidrio, que los utilizamos sobre todo para nuestras cremas faciales, no tienen ningún misterio, son, es un tarro de vidrio con una tapa conjunta y un opérculo para garantizar el primer uso. Lo que sí que es verdad que esto es un diseño exclusivo nuestro, son moldes propios nuestros, no, no encontraremos este, este tarro en ninguna otra marca. Luego utilizamos herles, herles de, de pistón, hemos comentado antes que había de bolsa, hay de pistón, los de pistón la verdad es que personalmente pienso que son los que eh, tienen una restitución más alta, por eso utilizamos este tipo de envases y, y además hemos incorporado hace poquito para nuestra nueva línea de deporte un herles un que da un, un puntito más de calidad que se puede, que girando el collar, se puede tener eh, en abierto o cerrado, lo que hace que lo puedes llevar en el bolso o en el neceser sin ningún riesgo de que, de que se te pulse sin querer. Luego también tenemos tubos que los utilizamos para nuestras fórmulas de acción localizada, tanto antimanchas como contornos de ojos y estos tubos pues tenemos eh, desde aplicadores más eh, estándar digamos tipo cánula para controlar, controlar la dosificación otros con aplicadores más de, de otros materiales ¿no? que nos dan un valor añadido en, en, en el uso del producto. Luego también tenemos ampollas de vidrio que las utilizamos únicamente para fórmulas concentradas, también como se ha comentado antes, eh, para fórmulas que a lo mejor en otro tipo de envases eh, no tendrían sentido o perderían su, sus propiedades. Luego además en packaging secundario, nosotros en Pharma entramos con, con packaging tubular que es este que vemos naranja. El packaging tubular bueno, es un cilindro de, de cartón, de un cartón bastante grueso con bastante gramaje y luego una base y una tapa de, de metal. Esto lo hicimos pues, eh, para intentar destacar en un lineal en el que son todo cajas eh, ortogonales. Y poco a poco, con los, nuestros, nuestros lanzamientos, hemos ido cambiando a, a packagings más convencionales, como el que vemos a la derecha de Sublime, que son eh, pues estuches de cartón. Entonces, ¿ahora qué? Bella Aurora, bueno como habéis visto, son packagings bastante funcionales, de fácil aplicación y un uso muy intuitivo. Entonces, pues como no podría ser de otra forma, vamos hacia la sostenibilidad. Entonces, lo que, lo que queremos es gestionar eh, nuestro packaging de una forma eficiente y más sostenible. Lo ideal sería o con un impacto cero. Sabemos que, bueno, no creo que nadie ponga la mano en el fuego de, de poder conseguirlo a un, plazo de, o sea, un, un tiempo corto, pero bueno, por lo menos eh, ir un poquito a mejor. Entonces, para ello, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a, a reducir el peso de nuestros, de nuestros componentes, lo cual ya llevamos trabajando varios años y ya tenemos en el mercado eh, nuestro tarro que hemos visto antes. Hemos, hemos hecho un rediseño de, de este tarro para reducir el peso y hacerlo y hacer, eh, hacerlo mucho más óptimo, con el cual ya estamos ahorrando una tonelada y media de vidrio anual. Luego también queremos reducir el volumen de de nuestros envases, tanto de estuches que el que hemos visto antes que era tubular, eh, los estamos pasando también a, a ortogonales, a, a, a estuches de clásicos de, de cartón. Y luego también favorecer la reutilización, eh, hemos hablado de refills, hemos hablado de, de cómo reutilizar los packaging y la consigna, eh, tiene mucho sentido o no. Y bueno, estamos eh, planteando este tipo de, de vías también de la reutilización y sobre todo también favorecer la reciclabilidad. La suerte que tenemos en Bella Aurora es que como los packaging son bastante funcionales, no, no solemos tener eh, mucho multimaterial, pero bueno, todo lo que tenemos, como puede ser desde un plastificado de un estuche, desde un enfundado de, de una bomba, todo esto intentar eliminarlo o reducirlo al máximo, sobre todo pensando en, en cuando llega cuando llega, una, cuando llega a una planta de reciclaje que se puedan separar los materiales correctamente. Y eso es todo. Genial, pues muchas gracias, Ana. Eh, vamos a hacer, como ya es la una y habíamos dicho que vamos a acabar a la una, quería lanzaros algunas preguntitas así muy, muy rápido y hacer este, este debate eh, un poco ameno, porque no, tampoco quiero robaros más eh, mucho tiempo. Eh, un poco, eh, una de las, de las claves que quería comenzar era con el tema de la sostenibilidad que hemos visto que desde que hemos empezado la charla se ha ido repitiendo eh, en cada una de las empresas desde todos los puntos de vista. Me gustaría un poco también conocer eh, qué entendéis eh, cada uno de vosotros por sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de sostenibilidad que, que entendéis ahora y que creéis que va a ser de aquí al futuro? Eh, un poco teniendo en cuenta eh, si se van a integrar nuevas tecnologías, cómo la vamos a, a, a readaptar. Y, y si es el mismo concepto nuestro de, como empresa o como laboratorio, eh, eh, el mismo concepto de sostenibilidad nosotros, con respecto a, a nuestro cliente consumidor eh, hacia nuestro cliente final, ¿no? Entonces, Ana, si quieres eh, comenzar, ya que te hemos dejado a ti desde Dolores sí que eh... explícanos. Vale, sí. Bueno, yo la sostenibilidad la verdad es que la planteo como, como un proceso infinito en el que tú consumes recursos. Y, y lo que puedas generar eh, aparte de que no sea no te perjudique ¿no? que tus recurso siempre sea pues, lo que vemos en el FSC ¿no? que los bosques sean sostenibles este tipo de sostenibilidad la verdad es que con un petróleo fósil del, que, del cual obtenemos el plástico la verdad es que no parece que a corto plazo sea algo muy factible pero sí que es verdad que tenemos muchas formas de acercarnos lo máximo posible, reduciendo, eh, facilitando que se pueda reciclar, también las plantillas de reciclaje, que poco a poco puedan procesar más materiales o que nos pongamos todos de acuerdo, que también se ha, se ha comentado en el primer bloque, en que los polietilenos, oye, pues en vez de poner porcentajes aleatoriamente, pues vamos a ver si podemos estandarizar eh, algún tipo de composición. Y, y luego, perdona, Serena, ¿has hecho otra segunda pregunta que no me acuerdo exactamente? No, si sí, sí, consideráis que este, se transmite correctamente ¿no? este concepto de sostenibilidad a, vuestros, a los usuarios. Esto la verdad es que es un pozo, un pozo sin fondo, en mi opinión. O sea, yo creo que eh, la comunicación al, al consumidor es totalmente aleatoria. Se comunica lo que cada marca quiere comunicar, pero en realidad el consumidor no tiene ni idea de si un plástico que es compostable porque viene del maíz, no tiene ni idea de si es mejor o peor que otros plásticos que provienen del fósil, porque no se cuenta, no se sabe de si esta caña de azúcar o este maíz viene de un campo que está sobreexplotado, que, es, que viene desde Brasil, se transporta, es que hay una falta de información tan, tan, tan grande, tanto para el consumidor como incluso los que estamos metidos en el sector, que nos cuesta muchísimo… Sacar información veraz que, que realmente podamos contrastar y podamos estar seguros de que, de que es lo que hay. Entonces aquí yo, no sé si soy la escéptica del grupo, pero no, no no yo ahora mismo no veo ninguna luz en este tema. O sea, espero que esté cerca, pero yo no la veo. Eh, no sé si Oriol, desde Quadpac, vosotros que que sois, tenéis una empresa internacional ¿no? y tenéis diferentes perspectivas desde otras partes de, del mundo. ¿Creéis que esta eh, eh, sostenibilidad se entiende igual de la misma manera? ¿Veis otras tendencias en, en otros países que podamos ir aplicando eh, aquí en España? ¿Cómo, cómo lo veis? Bueno, yo lo que, lo que diría es que a nivel global aquí en Europa estamos mucho más avanzados a nivel sostenibilidad que por ejemplo en la parte asiática. Sí que destacaría que en que la zona australiana están, tiene mucho foco en materiales reciclados, por ejemplo, y es donde vemos más impacto, Europa y Australia. En el resto, pues bueno, eh, va creciendo. Es verdad que en Estados Unidos tampoco tenemos tanto negocio como para ver una demanda mm, creciente en esta dirección, um, pero es cierto también que eh, la sostenibilidad, cada uno lo entiende como quiere, y para nosotros, por ejemplo, eh, es minimizar el impacto que tengamos que, que, que estamos ocasionando en el medio ambiente. Y para eso, pues si podemos consumir el máximo de, máximo de recursos eh, renovables, pues mejor que mejor. ¿vale? Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Ana, de que si, nosotros, si para nosotros ya es difícil entender cuál es la realidad en cuanto a eh, distintos materiales que podemos estar utilizando, donde, que podemos escoger es casi imposible que el consumidor final que no está metido en este tema sea capaz de entender. Y también es cierto que a nivel de comunicación, bueno, el plástico se le ha hecho mucho daño en los últimos años, con lo cual eh, cualquier cosa que, que se parezca o simile plástico pues va a ser visto también de una manera eh, un poco demonizada. Totalmente de acuerdo, Oriol, con lo que comentabas. No sé si eh, para este, este proceso de, de dar más, más comunicación, más información al usuario y que todo sea un poquito más sencillo, más estándar, podemos utilizar nuevas tecnologías o, o otras herramientas virtuales que nos puedan ayudar a, a dar información a este usuario. No sé si, Cintia, también nos comentabas que desde, eh, desde vuestra empresa eh, tenéis también, utilizar muchos eh, recursos QR que a lo mejor pueden eh, llevar al usuario a tener información a través de ti. ¿Creéis que, bueno, si creéis que se van a implementar, se van a utilizar estas nuevas eh, tecnologías que hacen el, el envase más interactivo, eh, un Smart Packaging, ¿no? como hemos dicho, que ayuda también esa trazabilidad que, que comentábamos de, de conocer el, el proceso de, del, del envase. Yo creo que sí, yo creo que, o sea, lo que es nuestro sector, que mmm, nosotros sí que es verdad que somos más, quizás más para farmacia, ¿vale? Eh, estamos en un, un sector más beauty sí que es verdad que eh, todas estas nuevas tecnologías tanto el código qr eh, el acceso directo a lo mejor desde el envase a través de ese código qr eh, a la web donde dar muchísima más información creo que va a ser una tendencia al alfa porque bueno es lo que comentaba antes no todos ahora mismo en nuestro día a día eh, y a efectos de por, por, efectos de, de la pandemia, el QR lo hemos interiorizado más. Entonces, como que creo que sí que se va a poder eh, hacer un, un, un uso muchísimo más eficaz eh, en cuanto a la hora de, de dar esta de dar la información que el, que el consumidor nos demanda, porque sí que es cierto que a la hora de, de ver al consumidor y analizar el consumidor a través de, de redes sociales, eh, sí que es cierto que eh, demanda esa información. Entonces, ¿Por qué no dársela de esta manera tan, tan sencilla? Que en realidad, eh, bueno, yo os digo, o sea, es implementar un, un simple código en, en la etiqueta de, del producto que, que ayudaría bastante. Muchas gracias, Cintia. Eh, también quería preguntarle a Flors eh, que, cómo ven ellos esta, esta, esta conexión de, un poco de, del usuario con el, con el envase, cómo... ¿Cómo la ves de aquí a, al futuro? ¿no? Si va a haber esta experiencia de usuario, ¿cómo se va a intentar eh, combinar con, con esta sostenibilidad que comentábamos? ¿no? Y que y siempre cuesta generar esta, eh, este equilibrio entre sostenibilidad y experiencia, atractivo. Eh. Sí, yo creo que, bueno, que el tema de, de la comunicación, ¿no? que muchas veces... Una cosa es comunicar que es sostenible y la otra lo es, ¿no? Porque vemos muchas cosas en el punto de venta y lo que, que hemos dicho, si nosotros nos perdemos, el usuario es que se, se pierde mucho más. Muchas veces vemos un envase de caña de azúcar y el usuario se piensa que es biodegradable porque es de caña de azúcar y, y, y no lo es. O sea, es un plástico que hay que tirar en el contenedor amarillo. Entonces, es complicado porque el consumidor al final sí que cada vez tiene más información pero, bueno, te, creo que tenemos que avanzar un poco y creo que tenemos que empezar por cosas fáciles, ¿no? Pequeños cambios que, que hacen que se puedan establecer y que, y que sean sostenibles. Y yo creo que hay que comunicárselo ¿no? al usuario también, que muchas veces eso no se comunica. Esos pequeños cambios es com más complicado comunicárselo, ¿no? En vez de decirle, no, es que hemos puesto un plástico muy diferente... No, a veces decimos que vamos reducido el plástico, que es algo que realmente reduciendo el plástico somos más sostenibles, pero parece muchas veces que esa comunicación cueste más ¿no? que, que el, el decir que hemos puesto un plástico, no sé, de caña de azúcar, de que es de PLA o, o de cualquier otro material. Eh, bueno, el, el usuario cada vez se creo que sí que realmente se mira más por la sostenibilidad pero creo que, que hay que informar bien al usuario sí totalmente totalmente Flos. no sé si eh, Victoria querías eh, un poco eh, concluir con este con este debate porque tampoco queremos alargarnos sí. mucho más un poco de la importancia de, de esta información y de los y de los datos y, y cómo, bueno. cómo podemos conectar también estas necesidades de toda la cadena eh, entre entre sí esta colaboración y este esta charla entre Bueno, yo básicamente la aportación que puedo dar aquí es la personal, ¿no? La de usuario final de estos productos, y estoy de acuerdo con, con Ana, que para mí es muy difícil identificar si un producto es sostenible, sostenible o no. O sea, yo, como usuario, soy incapaz de saber si un producto está fabricado en un plástico o en otro. No sé dónde mirarlo. ¿no? Desde el punto de vista de mi empresa, pues sí que veo una tendencia al alza de códigos QR. ¿Eh? a la hora de imprimirlo en el exterior de, de, del producto y evidentemente pues mi trabajo es inspeccionarlo y saber si está presente o no está presente ese código QR. Lo que dice Cintia también, eh, estoy de acuerdo con ella, estamos habituados ahora a ir a un restaurante y ver la carta eh, con un código QR. Antes lo teníamos físico, ahora lo tenemos en el teléfono. Entonces, el tener esos códigos accesibles donde puedas tener esa información en el momento y puedas acceder, acceder a la página web y saber de qué está fabricado o incluso los componentes que tiene, pues bueno, ese es el día a día. Entonces yo entiendo que esa tendencia cada día va a ser mayor y lo vamos a ver más presente en el exterior y la cosmética del producto. Fantástico, muchas gracias Víctor. No sé si Maika quieres un poco concluir con alguna conclusión de, de la jornada y ya damos por finalizada la sesión. Creo que la gente ya se tiene que marchar y, y bueno. ¿No escuchamos, Maika? La conclusión sería que la sostenibilidad, la sostenibilidad acaba asignándolo todo y, y, y por lo que yo, eh, hay mucho greenwashing, el consumidor está muy perdido, pero las empresas del sector del pack y los laboratorios yo creo que están siendo muy proactivos y, y, y trabajando a favor de esta mayor sostenibilidad y espero que lo consigamos entre todos y agradecer a todos su colaboración. Igual me sumo a este agradecimiento por, por teneros aquí a todos presentes, la verdad que ha sido muy interesante, tenemos eso, conclusiones eh, varias sobre todo enfoque principal en, en un poco incorporar esa sostenibilidad que sea entendida de la misma manera en cada punto de, de la cadena y, y trabajar unidos no para, para un poco ofrecer un, un mejor packaging que, que cumpla con todos los, los requisitos del mercado. Así que nada, muchas gracias a todos por, por venir y, y por asistir y conectaros con, con nosotros y, y seguimos seguimos trabajando. Sí. Muchas gracias. Chao. yeah.